por la nochecita ya ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban viendo? Díganme, ¿en qué se entretienen? Eh, vamos a esperar a que entre la, la gente a la transmisión de Facebook a la transmisión de YouTube Hola José Flores, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido, buenas noches Uh, Daxalinas, ¿cómo estás, Daxalinas? Bienvenido, bienvenida. Viridiana Reina, bienvenida Viridiana, gracias, saludos, Daxalinas. Hola Reyes, saludos, soy desde Veracruz, bienvenido. Estaba viendo. Estaba viendo la final de fútbol de mi país, ganó el Herediano. ¿Eso dónde es, Álvaro? ¿En Costa Rica? El herediano ganó la final de fútbol. ¿Listo para Reinos y el Charco Torreón? Claro que sí, Ricardo, ¿cómo no? Bla Daniel, bienvenido. Saluditos desde Tecomán, Colima, Oxlack. Saludos, saludos, saludos desde Honduras, Ox. Gracias, Santiago Rodríguez. Gracias. ¿Cómo estás? Eh, bien, el jugo. Bien, estoy bien. Gracias, viendo televisión. Guadalupe dice que está viendo televisión. Buenas noches, Oxlack. Desde Villahermosa, Tabasco, Marvin Montejo, bienvenido. José, Jobs, Samael, hola, saludos desde Querétaro, Tuxtepec, Oaxaca, presente Alberto Pérez, bienvenidos allá en TikTok, gracias. Arles, bienvenido, Arles, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Xochil, Belén, bienvenido, bienvenida. Ricardo también, ¿dónde está? Mod Maru. Iblis Vandala, dice hola, hola Iblis. Y bienvenida Melissa, buenas noches, ¿cómo estás Melissa? Hola, Sí, sí, ¿tengo audio? Sí, ok, muy bien. Sí, te escuchas bien. Excelente. Está? Buenas, buenas, buenas noches. ¿Qué andabas haciendo, Melissa, un domingo por la noche? Nada, aprovechando justo que hoy no trabajo y estaba cenando un poco. ¿Tú ya cenaste? Sí, estaba cenando también. Bueno, acabo de llegar de ver la película de, de Spider-Man, ¿tú ya la viste? Ya, ¿qué te pareció? Sí, déjenme ver si aquí la gente no la ha visto, ya la ha visto, sino para decir unas cuantas cosas, pero te debo decir algo, eh, mucho ruido y pocas nueces. ¿Tanto sí? Sí, a mí, pero debo de estar acostumbrándome a que las películas de ahora están diseñadas pues para la nueva generación, entonces, pues, obviamente, por ejemplo, a mis sobrinitos, pues claro que les gusta, ¿no? Les encanta. Pero pues yo veo así todas las cosas como diferente, entonces pues tengo de aprender desde Star Wars, desde que hicieron la nueva trilogía de Star Wars, que, son, que ya no son películas para eh, personas ya mayores, sino para la chaviza de ahora. Te digo algo, a mí me gustó mucho. ¿Sí? Me gusta demasiado. O sea, pero es que yo también iba con expecta sin expectativas. No leí comentarios, no leí absolutamente nada de la película, no sabía qué estaban diciendo de ella, nada. Simplemente fui y salí muy satisfecha, me gustó bastante. Sí, sí, no, a mí no para nada, fíjate, normal una película normal. <risa> me, yo, yo me vi las, todas las películas antes de ir a ver al cine, entonces me vi Spider-Man 1, 2 y 3, después las 2 de en medio, y después las tres nuevas, y aparte unas de Avengers. Todas me las vi para, pues, estar al corriente, ¿no? Y me parece que me gustan más, incluso todavía la 1, que esta. Ay, pues, no sé qué decir, o sea, eres, no sé. No Mira, sé. es que, no sé si pueda decir spoilers, pero eh, a mí me parece que eh, el guión, eh, en un inicio es como para justificar ese multiverso es como ¿por qué? ¿por qué el pinche chamaco se revela no? está frente a, al, al doctor Strange y este este chamaco rebelde así de no ni una mal madres madre nos a más, ver, más, esto, ¿no? creo A ver, creo que esto es demasiada información, demasiada, <risas> mucha, está revelando o sea, mucha información ¿Quién le dio permiso al piche, muchacho, de eh, tener sus propias opiniones? Pues es que ya ves cómo es la juventud ahora, o sea, es algo que vivimos, que vemos todos los días, qué te puedo decir yo, pero sin tomar en cuenta eso, ese pequeño detalle que hace forma toda la película prácticamente, <risa> <risa> me encantó, o sea, a mí me gusta demasiado, la disfruté mucho. Sí, no sé, no sé cuánta gente ya la haya visto, si no me gustaría hablar más de eso. No quiero tampoco... Yo sé que a la gente le gusta, o sea... Sí, yo soy difícil. A mí me gustan películas diferentes. Las, las de superhéroes no son mis favoritas para nada. Eh, no solamente estas, ¿no? De Spider-Man, sino todas las demás de superhéroes. No no es algo que me llame mucho la atención. A mí las películas que me gustan son más de eh, más esas que están hechas basadas en la vida real, por ejemplo, o algunas que, que, que son realmente eh, pensadas, ¿no? Esto es, es lo mismo de, en todas las de superhéroes, es lo mismo. De hecho, eh, oh, me, me, me estaba preguntando, ¿no? ¿Seis, ¿Seis malos y ni un muerto? O sea, no puede ser. ¿Para qué están sí. los malos? En, ¿Para qué están los malos? O sea, son malos nada más porque les dicen que son malos pero no matan a nadie. Creo que es, vuelvo al mismo punto, demasiada información. O sea, ¿podemos hablar abiertamente de eso? Es que, no, deja de que en Spider-Man, en otras, en otras, o sea, en Spider-Man 1, okay. 2, yo, yeah, yeah, yeah, yeah. No creo que te muera nadie. O sea, nada más explotan cosas, la gente corre. <ríe> pero es ¿Quién quiere que se muera? Y si se ha muerto gente, o sea, se han muerto los, todos los tíos. Ah, ya me acordé que en la, esa película de Thanos, que desaparece a, a, a media humanidad del universo, ¿no? Pues estaba bien, o sea, era una idea buena la de Thanos. Ah, es que tú estás del lado de Thanos. Es que hay que empezar por ahí. O sea, chavos, hay que empezar por la parte en la que Oxlack es Team Thanos. <risa> no, pero es que, a ver, ¿para qué quieres todos todos esos que andan asaltando combis en Ecatepec? Pero también desaparece gente buena, ¿no? Pero pues los, eh, ¿qué? Los de sal por los que van de arena o algo así como va. El pero bicho. además, a ver, ¿a dónde se van? ¿A dónde se irían todos los que asaltan combis? Pues ah, se los desaparece, Thanos desapareció media humanidad. Pero ¿desaparecen por completo o van a como a un limbo? Porque no sabemos a dónde fueron. Este, pues desaparecen, ¿no? O sea, simplemente desaparece. No, pero tienen que ir a un lugar. Las cosas no desaparecen y ya. Pues en, ahí en la película de esta ¿cuál es Infinity War, eh, pues sí, solamente desaparecen. Dice David Monteverde que a un lugar sin combis. <risa> es que, ¿sabes qué? En Rick and Morty hay demasiados universos, muchos universos, Ajá. y cada universo tiene como peculiaridades, así de que hay un universo donde los tuyo, sí. yo, es por decir, una combi, digamos, y todos la, los seres vivos de ahí son puras combis, o sea, estoy yo ahí también en forma de combi, tú, todos los que estamos aquí Ajá. somos combis y así de diferentes cosas, en otros son puros micrófonos, y así. Es una vida como este referente a cómo sería si todos fuéramos como combis o micrófonos. O Fíjate que he visto poco, he visto poco Ricky, Ricky y Morty, pero este, el sí lo he visto y de lo que hablas me parece muy chistoso. O sea, está muy buena esa que es caricatura, ya como se le puede llamar. No sé, fíjate, pues sí es como una serie, o sea, sí es caricatura, pero tocan temas como, no es para niños, vaya. Pues es que, pues es raro, fíjate, antes Renny Stimpy también salía, no sé si te acuerdas de Renny Stimpy, y parecería que no era para niños, pero se lo daban a los niños, porque estaba bien morboso Renny Stimpy. Pues de hecho, nosotros nos tocó ver a nuestra generación bastantes caricaturas que en realidad no debimos haber visto, como no, Remy, ¿no? Y que se le muere... Fíjate, Remy es mucho más realista que Spider-Man. A Remy sí se le muere el abuelito, se le muere el changuito. Ya sufre. Remy sufre, ¿Y era una caricatura. ¿Quién es Remy? ¡No manches! Sí, no, sí yo estoy... Yo estoy manches. ahí conviviendo, pero... Ya, María Orduña dice... Mi pinche teclado necio. Yo escribiendo ma maliza y se ponía melosa. En lugar de Ay, melosa. qué feo, qué feo. Melosa. Oye, ¿no te han dicho mel melosa por Melisa? Jamás, nunca. Esta es la primera vez que escucho algo tan grotesco como eso. Melosa. <risa> Emily Avilés dice, ¿Tanos es el mismo que Thor? <risa> pues no, no, no. Dice iba a decir, Igual. Eh, a ver. <risa> dile, dile, por favor. Este no, mi, mi aportación era muy estúpida, la verdad. Prefiero que la hables tú. yo no, iba a decir el comentario de, de Miranda Peña que dice: no va a morir nadie porque a Disney no le conviene. Pues yo iba a decir que Thor y Thanos Ajá. a lo mejor, y si sí miden lo mismo, ¿no? Si no, miren, no. Es, dijo que sí era el mismo, o sea, dijo Thanos es el mismo. Ah, yo sé, yo sé lo que dijo, pero me refiero a que si lo vamos a confundir, además del nombre, también tenemos la estatura, ¿no? No, porque eh, lo vi hace rato, hace rato me aventé la última, que era, vi Infinity War en la mañana, y sí estaba más chaparrito. ¿Más ¿quién, Thor Ajá, sí, sí, no, Thanos está muy grande. Sí, pero, o sea, sí es una diferencia muy abismal. Pues es como del tamaño de Hulk. Ok, sí. Bueno, no, entonces no hay razón para que los confundas, lo siento. Sí, no. Los confunde por la T de Thanos y Thor. no una sola letra, no, no. <risa> Dice Melissa que por una sola letra no. Vaya, bueno, ya listo para ver esta transmisión. Saludos a Robert Phillip. Pues sí, mira, la verdad fui. Eh, es una película que me entretuvo. Eh, me pareció muy similar a, a las a las últimas dos de Spider-Man y listo. Y además, como ya iba spoileado de que el Spider-Verse existía, pues obviamente ya no, me, ya no me impactó las apariciones, ¿no? Pero vi muchos comentarios ahí como decían, no, oh, que había mucha emoción, sufrimiento, incredulidad, no sé, o sea, muchos sentimientos encontrados en la película y la verdad, nada, yo plano, plano completamente, solamente entretenida y ya me gustaría cosas diferentes, no sé pero lo hacen muy básico siento que es muy muy para, me, para vender, eso es lo malo de las películas estas nuevas que las hacen simplemente para vender Pues es que aparte tú ya no tienes sentimientos, o sea ya no sientes ya perdiste sensibilidad No, no, no hay, hay películas por ejemplo eh, este, ¿cómo se llama? este um, Uy ni sabes. Es que se me fue el nombre, se me fue el nombre de esta película. Es que hay muchas películas que son de drama y no manches, se te sale la, la lágrima a fuerza. Como, a ver, un ejemplo, para de drama, ¿no? Pero, un ejemplo para creerte. Eh, se llama Despertares. ¿Has visto esa de Despertares? No, ¿de qué es? ¿De quién es? Despertares habla de un caso eh, real. En donde un doctor llega a un centro psiquiátrico, en donde las personas están, tienen un, un trastorno en la mente y están como inmóviles. ¿Has visto las personas que tienen la boca como abierta y están como dobladas y, y no hablan ni nada, pero están, siguen vivas, así como están? Sí. Ajá, así, ¿no? Y que los llevan en en sus sillas y todo. Despertar es trata efectivamente de una historia real en donde el doctor se empieza a involucrar con los pacientes y empieza a hacer sus propias investigaciones y, y resulta que él crea una nueva fórmula para tratarlos con un medicamento y ya sé que estos, estas personas vuelvan a, a, a, que despierten, que dejen de estar en su, en su estado. Cómo se le podrá decir catatónico, no sé cómo se le llama ese estado, y empiezan nuevamente ya a poder hablar y moverse y demás. Catatónico, sí, catatónico. Ajá. Entonces, eh, es, está muy padre porque imagínate que, que ahí el personaje principal es un niño que empezó a tener, desde niño, desde la infancia, empezó a tener como esta dificultad para escribir, para mover los pies para hablar y termina quedándose en estado catatónico y cuando el doctor lo empieza a hacer estos experimentos, medicamentos con él, pues empieza a despertar y ya es un adulto y se ha perdido toda la infancia y se ha perdido toda la adolescencia y ahora quiere salir a, afuera del instituto este de medicina a, a, a hacer una vida normal, a, a respirar el aire, a ver las personas caminar, etcétera pero no, no, lo, no lo dejan salir, entonces es una serie de, de cosas que termina después, porque la medicina no, no termina de resultar y vuelven a estar en estado catatónico, entonces se llama despertar es porque se despiertan, pero de un lapso después vuelven a estar catatónicos, vuelven a, a quedarse inmóviles. ¡Ay, qué feo! O sea, ¿pero por cuánto tiempo despiertan? ¿De meses, poco... años o...? Sí, no, por, como por, por meses, como por okay. unos meses. Y luego vuelven al mismo punto. Y luego vuelven a estar al, al mismo el punto. Es un, es un estado de que estas personas que tienen movimientos así, ¿cómo se llama? Eh, ¿La enfermedad o okay. qué? Sí, la okay. enfermedad. La... No, ¿cómo se llama eso? No, que, no. Esta, cuando se mueven mucho así. Es eh, que... Ay, lo tengo en la punta de la lengua, es uh, uh, uh, Parkinson. Parkinson. Entonces, lo que decía este doctor era que, que era un grado máximo de Parkinson. Entonces, de tanto que era el movimiento, quedaba en un estado catatónico. Entonces, lo que empezó a hacer es tratamiento como para Parkinson, y fue que le resultó que dejó de dejaron de moverse y, de, y despertaron. Está muy padre eh, la película, es, es bonita, y, pero es muy, muy triste. Y no, no, obviamente no voy a comparar una película de esas con una de Spider-Man pues, en, en lo absoluto. Solamente digo que, eh, pues, obviamente hay, hay emociones mucho más, más fuertes ya, para mí. Claro. Pero, pero cada quien, ¿no? Seguramente hay personas que les gustan mucho los, los superhéroes y que se claman mucho. Y pues les gusta, ¿no? Yo a mí me pasa con Star Wars, pero no, las últimas películas no. Fíjate que la de, esta del Guasón, esa sí me pareció muy buena película, la mejor del 2019. Sí, totalmente sí. Yo de igual manera no soy, o sea, sí me gusta, me gusta verlas, no soy muy fan, ni así como muy este, intensa con eso. También prefiero, no sé, las películas de crímenes o de casos reales basadas en hechos reales y cosas así pero está pues palomera entretenida pero como tú dices sí hicieron como demasiado ruido y a lo mejor mucha gente también se esperaba muchísimo más yo creo que sí les cumplen o sea les cumplen a la gente que que les gusta este esto de los avengers porque todas las películas de avengers les han les han gustado son muy entretenidas están buenas eh, yo creo que la película cumple, cumple mucho a muchas personas. A mí en realidad no, no me pareció. No puedo decir las partes que no me parecen bien a mí, que no me gustaron, porque pues lo estoy spo lo estaría spoileando y eso no es bueno. Pero hay varias cositas ahí que sí diría, ¿y por qué estoy por qué no lo otro? ¿O por qué sucedió así? Etcétera, sí, muchas, mucho, muchas os le pongo esa película. ¿Al cuánto tiempo crees que ya está legal hablar de la película así abiertamente? Pues mira, se estrenó el miércoles, entonces hoy es domingo, yo creo que ya tuvieron chance de haber ido al cine, ¿no? Pero yo creo que yo creo pasando dos semanas ya es como normal. Dos semanas, sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso eh. por, por respetar, ¿no? Porque no ah, eh, no sé si con otras películas haya habido este eh, decirle mame o sí mame de que no es y cosas así la verdad es como como que es muy de esta onda de, de los de las películas para jóvenes adolescentes y adolescentes no sí fíjate que yo este como con el tema de spoilers, también soy selectiva, o sea, tiene que ser una película que de verdad estoy esperando demasiado, pero si es una película X, sí pido a veces de que, ay, dime qué pasa o qué va, a ver si se me antoja verla y como quiera la veo. No soy muy así friki de los spoilers. ¿Tú sí? No, no, tampoco. No, no, no me clavo mucho. Fíjate que no. ¿Sabes no, cuál? No. ¿Sabes cuál sí estoy esperando? Bien machín la de Matrix. Ah, pues quién sabe, <ríe> ya con estas nuevas películas que hace Disney, no sé de quién sea, ¿no? Pero digo, ya le he echo la culpa a todo a Disney. Eh, neta, Disney. Disney destruyó las cosas padres que teníamos en, en los años 80, 90. Y, y ahora no sé qué vaya a pasar con Matrix Seguramente será igual Palomera No espero mucho de ella tampoco Pero recuerdo una que tenías muchas ganas De ver que era de un asesino ¿Cuál era esta película de asesino? Que terminó por desilusionarte cuando la viste Porque yo vi en ti en Twitter Que escribiste cosas que Querías ver la película Y después de, uy, qué fea película y no sé qué Es que hay varias que me han Hecho me han causado este efecto Una fue la de Candyman yo vi el tráiler y me gustó mucho. Ajá. Y la vi, la verdad fue como. Y también hubo otra que no recuerdo cómo se llama y creo que estaba basada en varios asesinos. Y salía este tipo, ¿cómo se llama? El que tiene un culto, uno de pelo café, que fue el Guasón también. ¿Cómo no, se llama? no sé, de actores no sé. Ya di demasiadas referencias, alguien tiene que saber. Pero era, un culto, era una película de un asesino serial, ¿cómo se llama este? Ted Bundy, Exactamente ¿Esa? Esa, esa. Ah, ¿sabes por qué no me gustó? Porque estaba um, basado en el libro que escribió su novia, entonces no se basaban como eh, en la historia real, o sea, no representaban nada como de, o sea, sí, pero ante, de, ante el, pues, del punto de vista de la novia, o sea, basados en su libro. Oye, en... Ted, Ted Bundy era ese asesino que que mataba a otros hombres y tenía relaciones con sus cuerpos. No. Eh, mataba no. A mujeres. El, el que estás diciendo es Jeffrey Dahmer. Él mataba. Ah, sí, Jeffrey Dahmer. Él mataba a mujeres. Que Jeffrey Dahmer fue un antes y un después en la criminología. Cambiaron muchas cosas cuando apareció Jeffrey Dahmer. Y también su imagen está basada en bastantes inspirada en bastantes como figuras como la del pedófilo el tipo del suétercito creo que ya estoy diciendo palabras que no debo decir aquí sí. <risa> sí sí de hecho sí bueno vamos a cambiar de tema a ver este pues sí me quedé en eso de es violeta gonzález ese es el que estábamos hablando saludos Meli dice carlos salmijo hola carlos pues bueno, íbamos a tener tema de hoy, que iba a ser el baño Inquietante. Pues me pareció vaya Inquietante ver la de Spider-Man. Muy vaya Inquietante. Ay, sí está buena. Yo la verdad sí le doy, la verdad le puse en Twitter un 25 de 10. ¿En Twitter le pusiste un 25 de 10? Sí, salí ah. muy emocionada del cine, o sea, sí me gusta. Sí. Pero ya escuchando a Oxlack yo así de que... No, es que tengo buenos <risa> argumentos, pero no los puedo decir. Tengo buenos argumentos, pero si no, no lo puedo decir. Bueno, ¿cuánto le das? Yo normal, a esas películas yo creo que le doy normal a, a las tres de Spider-Man, las últimas, como ese ocho, entretenidas nada más. A, la, a cada una. Pues ocho es una calificación bastante alta. Sí, sí, es entretenida nada más, como te digo, no es tampoco una cochinada, ni está fea, ni nada, no, solamente que no... No llena mis expectativas para mí, pero sé que para toda la gente sí. Tenía otra pregunta, tenía otra pregunta, a ver, espera. No, ya se me fue. Ahorita que me acuerdo <risa> te, te, te pregunto. Sí, sí, sí, me dice: si a ti te gustó todo bien, cada quien su criterio y gustos, claro, claro, David Monteverde. <risa> no, nos tiene que gustar igual a todos. <risa> ah, sí, ya, ya, ya. ¿Cuál fue, cuál ha sido tu Spider-Man favorito? El primero, el primero porque se adapta a lo que eran los cómics. ¿Ese ¿Es en serio? ¿Ese fue tu, tu favorito? Claro, que se mostraba lo que era una tía May viejita, que Spider-Man no era un squinkle. la Mary Jane era una pelirroja, o sea, sí estaba basado en el cómic. El Spider-Man el segundo no, y el tercero menos. A mí me gustó más el segundo, el primero, no, o sea, su cara... No, se quedó no con... congelada, o sea, se cara... quedó vaya inquietante Melissa, en la transmisión. Ay no, me quedé vaya inquietante. Ya, ya, ya te descongelaron. Ya volví, ok. <risa> Justo estaba diciendo, no tolero ver la cara del Spider-Man número uno, se me hace que tiene cara así como de tonto, como, no, no sé, hay algo, hay algo raro en su cara que no soporto ver. Sí, y el segundo me gustó mucho, y creo que en esa película sí sufrí, en esta tercera vi que gente estaba poniendo que estaba llorando y que cosas así, pero yo no sé, por, o sea, ¿por qué habrían de llorar en qué momento? Porque en ningún momento me dio como ese sentimiento la, la, pelu, la película. Yo sí, pero yo sí se ve que están hablando, pero no puedo spoilear. Ok. <ríe> okay. Bien. Vamos bueno. a hablar del Valle Inquietante. ¿Ya sabemos qué es Valle Inquietante, Melissa? Sí. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Pues sí, Valle Inquietante se supone que es... Tú me lo habías dicho. Sí, es el miedo que nos da de pensar que algo que no es humano quiere hacerse pasar por un humano. Fíjate que alguien me mandó en el WhatsApp precisamente las fotografías de una cuenta en Instagram de una persona que hace muñecos, o sea, como bebés muy realistas, pero estos bebés tienen eh, como deformidades. Estaba interesante ese Instagram y estos bebés, porque son de este material que son como como carnita que, que se siente y, y están muy feitos los bebés, o sea, están deformes de látex de látex, dice Andrea O sea, y es la intención que, que, que sean así o sea, que sean feitos Híjole, no puedo tomar ahorita mi celular, o creo que sí voy a buscar el celular uy, pero, si es que quería enseñarte en Instagram, pero a ver si alguien se acuerda, aquí me lo mandó, que me Emea me dije, ¿quién me lo mandó? Alguien de aquí me mandó esa fotografía de ese, de ese Instagram. Eh, me pareció muy interesantes estas, estas figuras, estos bebés. Y es, queda muy bien en Valle Inquietante, ¿no? Porque precisamente es esa... Es como miedo o esa sensación que, que uno tiene al ver precisamente figuras que son casi humanas, nada más como que les faltaría alma, ¿no? Pues sí, bueno, en realidad todo nada más es algo como que mira, la realidad es que no eh, quieren hacerse pasar por humanos porque son creadas por humanos, simplemente son cosas, ¿sabes? O sea, el valle inquietante tiene un trasfondo más profundo que eso, son cosas realmente que se quieren hacer pasar como humanos, no un robot o un juguete. Como te digo, la película esta que no has visto que se llama Inteligencia Artificial, ¿ya la viste? Que sale este actor, ¿cómo se llama? ¿Una muy viejita? Pues sí, ya, o sea, sí, sí, cualquier de este tipo ya todo es viejito. Si no es, antes de lo, si no es después del 2010, todo es viejito. Ok, creo que sé cuál dices, pero no estoy muy segura. Sa sale el niño este de... pues a lo mejor tampoco vas a entender la referencia de... El niño que ve gente muerta. Pero también sale un actor que ya se murió, ¿no? Ah, no, no, sale este... Es que no me sé los nombres de los actores. <risa> Demonios. Pero... Creo, que sí, creo, que sí, creo que sí, creo que sí sé cuál es, ok. Pero okay. no recuerdo muy bien la película, o sea, sí es muy vieja. Te platicaba la otra vez que querían tener una... Tenían un hijo porque... Uno, porque el hijo que tenían lo tenían en estado de en esta, cuando están como muertos pero vivos en coma, estaba en coma, exactamente. ¿Estado entonces vegetal uh -huh. estaba vegetal como en coma. Entonces eh, platican la, la manera de poder comprar un, un niño robot, un niño robot que es que era completamente muy, muy humano que tenía incluso, podría eh, poder producir sentimientos y demás, para que la mamá, pues, tuviera un hijo, ¿no? Un hijo que pudiera atender, etcétera, porque se había quedado la mamá con esa sensación de tener un hijo, pero tenerlo en estado de coma. Y entonces, si lo compran, David, se llamaba el niño exactamente, David, con Bruce Willis, inteligencia artificial, y con Bruce Willis, mira, aquí me dicen, sale el niño de la peluca de Bruce Willis, veo gente muerta. Entonces... Si sí, eh, compran al, al bebé, al, al niño este, y este niño pues juega con la mamá y todo esto, y se empiezan a, a esta inteligencia artificial, a hacer un vínculo con la mamá y a quererla, a amarla. Pero de pronto el otro niño despierta del coma, entonces la mamá pues ya eh, atiende más al hijo real y deja de atender al, al robot. Y entonces el robot empieza a sentir ese rechazo Y tiene más esta sensación de querer que la mamá lo quiera a fuerzas Incluso la mamá, de tanto que ya está de, de, de molestoso el niño por querer que ella lo quiera Lo va y lo deja en un bosque Lo pierde en un bosque y se va la mamá y deja al robot en el bosque Y el niño pues está eh, sufriendo porque su mamá lo ha dejado ahí Y entonces empieza la búsqueda de ir a, a buscar a la mamá es la película esa que decía que es como Pinocho, que se quiere hacer un niño de verdad para que la mamá lo quiera ahora que mencionas eso me trajiste los recuerdos sí, sí me acuerdo de esa película y me acuerdo de la parte donde van y lo dejan en el bosque, pero a ver ¿qué, qué pasa después? ¿el niño hace algo malo? ¿lo mata a alguien o algo así? no, el niño eh, lo empieza como que hay un patrullaje sobre robots, sobre mecas no sé es que se llaman mecas sobre robots y entonces eh, otro otro robot lo empieza a proteger un robot que lo hicieron para para hacer un acompañante sexual, un gigolo. ¿Al niño? No, no, o sea el niño se junta con un okay, okay. gigoló, ajá. Ya, ya, ya, Ay, qué fino. Y entonces trata de que el niño siempre quiere estar buscando respuestas de dónde está la mamá o dónde. Un meca orgánico, dice Marcelo R. O sea, no vuelve a encontrar a su familia en realidad. No la vuelve a encontrar, no. Y él lo que busca es, eh, como leyó, como su mamá, me parece que le leyó el libro de Pinocho y que el hada azul lo volvió un niño de verdad. Entonces, él está buscando precisamente al hada azul para que lo, lo vuelva a un niño de verdad y así su mamá lo quiera. Es cuando te digo que se queda congelado en el mar. Sí. Se queda congelado y hasta miles o millones de años después, lo encuentran los extraterrestres. Ya... Y es ahí donde ven en sus recuerdos y ven eh, que... que el niño deseaba que la mamá lo quisiera y entonces le conceden ese deseo a los extraterrestres de un día regresar a la mamá, como que la regresan en forma física, solamente por un día y la mamá lo, lo atiende, lo quiere, juega con él y demás y al final se queda dormido junto, junto a la mamá. Y ya se muere. No se muere porque es un meca, él no puede morirse, ni puede O dormir. sea, se apaga, pues. No se apaga, se queda así como, pues ya vivió ese momento que tanto deseaba, pero no fue real. Me encanta, me encanta porque lleva un osito, <risa> el, el niño este meca lleva con un, lleva un osito, Teddy, ese osito es, pero la mera riata de verdad. El osito es una chingonería. Ese te ¿Dijiste, digo, wow. dijiste eso, nunca te había escuchado decir palabras tan fuertes. <risa> es que lo que escuché sí, bien. Es que la, se lo merece, no como el Spider-Man. La mera qué, ala, ala, fue un momento muy fuerte para mí. Oh ese osito sí se lo merece más que el Spider-Man. <risa> la mera. A ver, está es el, el osito Teddy verás que si ves la película verás no, me cree que losito Teddy son más que Spider-Man. ¿En serio? Oye, pero antes de todo eso estabas platicando de un niño que se le murió su chango. Ah, cabrón. Un niño que se le murió <risa> sí, sí, sí. su chango. Sí, o un changuito que se le murió. Ah. <risa> eso. No manches, sí. no conoces Remy. No, es, esa historia creo que también hay que analizarla. Remy, pues es una película, es una película, es una caricatura. Remy, es que te puedo decir, Remy, todos seguro lo conocen, todos saben quién es Remy. ¿Pero en ¿Cómo? dónde salía? Pues en la, en la televisión es como Heidi. De Heidi sí me acuerdo, o sea, pero al mismo tiempo. ¿Es contemporánea, Heidi, entonces? Sí. Uh -huh. sí. <risa> Me pregunta alguien en el chat, ¿qué es la riata? <risa> oh, oigan, este, una disculpa ahí en nombre de Ox, yo estoy igual de sorprendida que usted. <risa> <La riata. Okay. risa> oh, my God. <risa> ok, Remy, déjame, ver. necesito imágenes de Remy porque... Es igual, ¿Qué ¿cuántos años tienes, Melisa? Ay, no, oigan, eso no se pregunta, ya estoy grande. No creo, porque si no conoces a Remy, no estás grande. No, sí estoy grande, sí estoy grande, la verdad, sí estoy no, grande. No, no, manches. Sí estoy sí, grande. Remy era como una novela para niños, o sea, sí estaba bien triste, a Remy sí le pasaban cosas bien fuertes. <risa> ok, además de lo, de lo que se le murió su chango, se me hace lo peor que le puede pasar a alguien. Creo que okay. es, es que era un niño, es que no, ya no me acuerdo bien, pero... Estaba su abuelito, tenía un perro, tenía un changuito y luego lo, lo usaban para, para el circo y luego el abuelito se murió y él estaba buscando a su mamá, cosas así, pura pura tristeza, era pura tristeza esa caricatura. Ok, él es Remy. ¿Ya lo viste? Ah, ese es Remy, sí, ese es Remy. Pregunto, ¿él es? Sí, Remy. ¿Todos se acuerdan de él? ¿Están seguros? Porque yo no me acuerdo de él, nada. O sea, ni siquiera viendo ahorita aquí. Hay muchas fotos de Remy en, en un mar de lágrimas. ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, o sea, ahorita que estoy buscando imágenes de Remy, hay ¿Ay? muchas donde está llorando. O sea, todo pues, el tiempo Remy estaba sufriendo. Te digo, a ver si le pasaban cosas bien... Bien fuerte. Pero yo veo aquí que tenía muchos amiguitos. O sea, tiene tres perros. Uno de sí, ellos es un friend Todos se les morían. Y otro es un changuito. Ese chango es el que falleció. O sea, to todos se les morían. Yo iba, mira, ¿puedo decir un spoiler? Sí. Sí, de, de Spider-Man. Ah, de Spider-Man no, no creo. Ay, es que. Creo que te van a odiar. es, que es algo que me molesta. Es, que... es algo de lo que me molesta porque digo. <risa> Dale. Mira, con que mira, si cinco personas aquí dicen que sí, lo dices. Ah, que Si dicen diez personas que sí, digan un spoiler de Spider-Man, sí, lo digo. Sí. Ok, ah, ya. ya va el primer no. Ok, Marcelo dice no. Oigan, ¿qué onda? Una semana ya. Allí dice que no. Dice Seth Cain que tú dale. Sí, sí, sí. Ok, sí. Simón, dilo. Sí. Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, seis No, Miren, los que los que no quieran, tapen, bájenle al volumen. <risa> y tapen los oídos. Cuando haga así, bájenle el volumen. <risa> y cuando vuelva a ser así, ya le vuelven a subir. ¿Sale? ¿Les parece para que no escuchen? <risa> Va, entonces vamos a empezar. Lo voy a decir. Para que le bajen al volumen. Y no escuche nada. Cuando vuelva a hacer esto. Ya le suben. Ok. Mira. En esta película de Spider-Man. Cuando. Está queriendo. El Spider-Man nuevo. Matar al Duende Verde. Que le quieren enterrar el planeador. El otro Spider-Man. El uno. Lo detiene. Y el Duende Verde lo atraviesa. Con, le saca como unas cuchillas y lo atraviesa por atrás al Spider-Man 1. Y es como si no le hubiera hecho nada. O sea, lo atravesó completamente. ¿Tú crees? O, o Spider-Man puede sobrevivir a, a eso. Yo pensé que sí se había muerto. Pues yo también pensé que se había muerto. Dije: pues eso es de morirte. Pero este no, no lo atravesó tampoco. Si lo atravesó porque le hace así, le sale el pico por acá. No, Sí le sale, ¿estás seguro? Claro, claro, o sea, ¿por qué el Duende Verde nada más le, le lastimaría poquito? No, por Porque lo... es un anciano, o sea, es un anciano, ya ni fuerza tiene el pobre, sí, obviamente fue como, intentó hacerlo, pero nada más se lo navajó. No Dice Belén Santelli, ¿no se regenera Spider? Pues es que nunca he visto que se regenera, entonces... ¿Para qué le qué? tiene miedo a las balas? Porque en la, una, una escenas anteriores, cuando está con la tía May ahí tirado, llegan los policías y le empiezan a dar balazos y huye, el güey, pues, si, si aguanta una atravesada de fierro, imagínate, pues, a los balazos también. Pero, o sea, hasta él mismo dice de que ya está acostumbrado a que me navajeen filereen, hay, hay, hay un verbo así, ¿no? Allá por sí, donde se ¿no? Que, que, dice, está acostumbrado. Que, que dice filerear, ¿sí se dice así? ¿sí no? Sí, sí, filerear, yo creo que sí. <risa> bueno, él dice que ya está acostumbrado, entonces. Dice, no atravesó, no lo atravesó, fue una puñalada, la gente no muere por una puñalada mal hecha, aparte que el primero era Spider-Man biológico, a ver, Mauro, te vas a poner, te vas a dar una puñalada de esas. <risa> es cierto que no te mueres. Mi hermano, si te dan en el estómago una puñalada con, un, con ese fierrote que sacó el Duende Verde, pues te chinga un órgano. O sea, pues puñaladas como un picayelo y estás muy gordo, pues a lo mejor no por la grasa. Pero pues ese Spider-Man ya está anciano, está viejito, está delgado y lo atraviesa. O sea, no cuántos sé. años tendrá? si tiene no sé. ¿40? ¿Crees que tengan 40 años? No, dice, ¿verdad? Pues seguro, ¿Sí? ¿no? Pues esa película, ¿cuántos años tiene? que pasó? ¿20? Híjole, no sé, pero eh, yo estoy a favor de que no. es que si se hubiera muerto hubiera estado bien chafa o sea, y bien dice, innecesario Dice Abraham Cruz, a ver, no fue en el estómago no puede ser, pues entonces que la, perdón la, la palabra pero pues qué tonto el duende verde de, ¿Por qué lo tiene? <risas> lo tiene de frente, lo puede atravesar y, y le quiere le da a un lado le da en la costilla o o sea es en serio que te acabas de disculpar por decir tonto y no, no por si decir, iba decir riata No, a, iba a decir una, iba a decir una <risa> <risa> él por eso entonces el dueño de lo tiene ahí tiene la intención <risa> de lastimarlo y, y que no le da lo de, le da por un lado o sea si sí es el malote ese quiere acabar con los Spider-Man, no sé, ¿por qué, ¿por qué le daría un rasguñoncito nada más? Si se ve que se le atraviesa. Ojalá, ojalá tuviéramos esa escena para ver cómo sí le atraviesa el, el fierro, pues yo pensé que se había muerto, Melissa también. Yo Eso pensé, no. sí, yo pensé que se había muerto, pero sí, igual, también. o sea, tiene sentido, es un superhéroe también, ¿no? aunque tenga 46 años, pues no deja de ser un superhéroe que aparte, que aparte de todo, él crea su propia telaraña. O sea, es un humano hecho diferente, no es un humano tal cual, digamos. No, pues no, pero es lo que te... Ah, pues sí, pues sí. O sea, entonces, ¿para qué? Pele... Bueno, ya no voy a decir más spoilers. ¿Ese era lo único? ¿Ese es el que elegiste? ¿Ese es tu spoiler? No, tengo más. Tengo okay. más, pero pero bueno, ya. Vamos a dejar para que la gente le suba el volumen. Ya, ya súbale al volumen, gente, ya. Se acabó el spoiler. Aquí las las este, las opiniones fueron divididas. <risa> <risa> ok, muy bien. Entonces, estábamos en lo de los skinwalkers. ¿Tú qué sabes de ellos? Ah, caray, no estábamos en los skinwalkers. Estábamos en los muñecos que se ven reales. Sí, sí. O sea, sí estábamos en eso. Nada más que como ya van dos veces que ponen del skinwalker. Yo tengo un... He escuchado más, no he, o sea, no he leído tantísimo de ellos como para saber ni siquiera qué son, pero según yo son como, bueno, no, ¿tú sabes qué son? Que los Skinwalkers? Sí. Ah, es que hay un rancho, ¿no?, que se llama Skinwalker, y, y hay otros monos que se llaman Skinwalkers, que son, eh, pasa que una tribu en, en Norteamérica hablaba precisamente de, de estos Skinwalkers, me parece que eran unas criaturas con dos patas largas, incluso en, una, en un parque hay una representación de estos seres. Eso también lo, lo sacó mucho Jaime Maussan, sacó unos dos videos sobre estas figuras que son como de dos piernas y son blancos completamente, eh, y se ven muy raros. Yo creo que ese video de Jaime Maussan es falso. ¿Quieren que lo busquemos y lo ponga? Sí, es que fíjate, yo... Este, alguna vez traté de buscar información sobre ellos porque vi una historia uh -huh. y me llamaron mucho la atención y más por la manera en la que matan seres humanos. Entonces, este... ¿Viste una único... película de eso? No, no, no, leí algo sobre eso. Ah, ok. Pero no encontré más información, o sea, no sé si sea de que un creepypasta o si es una historia pues, ya tomaba como, como si fuera real, ¿sabes? Como los niños de ojos negros, que no son uh -huh. un creepypasta, que son básicamente una historia real. O no sé. Hay, mucho, no? hay muchos videos aquí que estoy encontrando en, en internet, pero son animaciones. El, blog, el que estoy buscando seguramente también era una animación, pero no son, no son los que yo decía. ¿No? No sé, a lo mejor yo estoy confundiendo con otros. Que también salen en los bosques, pero a ver, ¿por qué dicen que son gringos? ¿Nada más salen en Estados Unidos? Sí, ya que yo sepa, estos nada más son de Estados Unidos, exacto. Siendo los bosques. Ok, pueden imitar a alguien que conoces para que te acerques a esa persona. Bueno, yo lo que tenía entendido es que eran criaturas así como las, las que dice Ox, de que con las piernas súper largas y que andaban como en cuatro patas, que corrían muy rápido, que eran. Así como seres humanoides, pero casi, casi mutados con algún animal gigante. Y mataban gente en los bosques, pero así como que le, las volteaban. O sea, por completo les volteaban la piel. Aquí tenemos un video de un canal que se llama Zona de Misterio. Que habla sobre los skinwalkers. Pero, bueno, yo no sé por qué empezamos a hablar de eso. Si era del valle inquietante, ¿no? Sí, pero es que como lo mencionaron varias veces, pues... Ah, exactamente, mira, aquí dice Arcos Arquitectos, los que Oxlack dice son los Night Nightcrawlers, sí, cierto, sí, exacto, sí, sí, sí, ellos tienen razón, fíjate que, que, eh, que inteligentes son aquí conocedores, eh, los son, muy son los que imitan la apariencia de humanos para que confíes y te acerques para poder matarte. Y con qué razón, o sea, para qué te matan pues para ser malos al menos estos sí matan a alguien ¿Sí es. oye es que también los, los los villanos pues ya están muy ancianos y también la gente evoluciona o sea vimos ahí a Octopus super evolucionado no se quedó siendo un cavernícola aparte estamos hablando de científicos digo el otro claramente tenía una enfermedad mental pero eso no le quita que es un anciano pues sí, es que mira, yo sí, ya ya es una nueva generación esta completamente, tú estás dentro de esa nueva generación, ¿no? No, y fíjate, fíjate, decían que yo no creía que los ancianos maten, no es eso, pero obviamente ya no tienen la misma fuerza. Yo soy de tu generación, Oxlack. No lo creo, Rick. Sí, somos de, yo sí yo sí digo mi edad abiertamente, yo no sé cuántos años tiene Oxlack. lo que sí sé es que somos de la misma generación. Bueno, a lo mejor sí, eso sí. Sé que somos de la misma edad, estoy, seg estoy segura. La, de la edad no, pero la generación puede ser que sí. Yo digo que sí somos de la misma edad. Dice, Melissa va a tener como 24 años, dice Violeta González. Ay, bueno, fuera. <risa> quisiera, quisiera volver a esa edad. María Orduña dice, me gusta tu actitud de hoy, Oxlack. Like. Melisa se ve más pequeña. Sí, se ve muy pequeña. De hecho, yo creo que sí te dicen que tienen mucho menos edad, ¿no? Sí, sí me dicen mucho eso, pero sí, ya estoy grande yo, no tengo 24 años. 44, nada tampoco te pases, Fernando, ¿eh? No voy, a, años. no voy a tolerar esas groserías. Otra que le calculo unos 56 mentalmente, ya tengo amargado. <risa> todo amargado. Qué triste. Belisa tiene 27, dice Maro. Gracias. ¿Cómo estás por los 35, dice Emma Montt. Me voy a quedar con la persona que dijo 26, con esa nos quedamos. La tomo, la tomo y la acepto. Mira, mira, RCP dice Oxlack like, tiene 28 y Melissa 25. Ah, ¿Jalo sabes eso? Yo me quedo con esta Ox. ¿Te sí, gusta suena, esta? Suena bien esa, ¿sabes que quedamos con esa? 28, 25. Se cierra. Sí, sí, ahí está. Tengo la misma edad que Melissa, dice Kip. ¿Qué? Bueno, entonces estamos hablando del Valle Inquietante, porque los Skinwalkers yo creo que lo dejamos para otro. Es que es que el Skinwalker es una creepypasta también. ¿Sabes? Este, el del traje con el, la cara blanca, que se llama, ¿cómo se llama? Que sale en los bosques y que se lleva a los niños. Slenderman. Exactamente, el Slenderman Skinwalker de Rake. Son creepypastas. ¿Estás seguro que Skinwalker también es un creepypasta? Sí, sí, son creepypastas, sí. Ay, qué, qué tristeza me da saber eso. Sí, y son creepypastas que se realizaron por ahí del 2010 en adelante, ¿eh? Ok, bueno, entonces vamos a cerrar el tema de los Skinwalkers ya que fuimos estafados. <risa> <risa> y vamos a continuar con el Valle Inquietante. El Valle ¿Tienes... Inquietante. ¿tienes alguna imagen de esos bebés? Es lo que quería ver, déjame ver si en el WhatsApp tenemos las imágenes, ¿Alguien, Akira me lo mandó? Déjame ver si Akira, ah no, Akira, ah es que Akira te mandó una foto, un, una imagen tuya, miras, la vamos a Oye. poner. La persona que me hizo los dibujos la otra vez, mándemelos a mi Instagram, por favor, se lo agradecería demasiado. Ahí está, Melissa, mira. Ey, yo, a mí me gusta subir, siempre que me hacen dibujitos así, los subo en mi Instagram. Entonces, cuando me hagan dibujitos así, por favor, pásenmelos, porque me gustan mucho, me, me gusta guardarlos también. Oye, pero nos escribió unas cosas raras ahí en el dibujo, dice, el calor de todo, el... Unas <risa> cosas a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? El calor de toda, no sé qué, en mi cuerpo otra vez. ¡Uy! <risa> te hacen dibujos y te escriben cosas ahí perversas, Melissa. ¡Ay, perversas! Te iba a decir, no vayas a leer eso en voz alta porque qué tal si es un conjuro y tú ni en cuenta y leyendo. Bien fácil. Si quieren que OX haga su conjuro, mándenle cualquier escrito, él los lee sin preguntar ni nada. La otra vez sí leí uno sé, ¿eh? Sí leí en... El, el nombre de Dios en no sé cuántos idiomas. <risa> A ver. ¿En, en 72 idiomas, creo que no sé qué. ¿Y en qué número? O sea, ¿en cuándo te diste cuenta lo que estabas leyendo? ¿O terminaste Desde los, el los principio, los... <risa> Desde el <risa> principio. Todo muy padre eso, porque sí me salía. Mira, aquí te, te dibujó. No, esta no eres tú. Esa no soy yo, estoy segura. <risa> Soy, soy, me parezco más a la nube de atrás Ah, mira, aquí ya se lee, se lee mejor dice, siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez, estrella fugaz, desciende en mi ser misteriosa mujer Es, es una, una, canción. una canción, estoy segura que es una canción, no me engañen así, si no me van a escribir cosas desde su corazón no me pongan canciones Esa bueno. canción es la de mujer amante, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, pero suena canción. Como quiera, si sí quiero el dibujo, mándenmelo a Instagram, Siento por favor. Siento el calor. Por favor. El, en mi cuerpo otra vez. Mujer amante, oigan, cómo se atreven. Sí, es mujer amante, ¿no? Cómo se atreven. Déjame ver okay. si aquí tenemos los... ¿Quién me lo mandó, chicos? Acuérdense que me mandó la, la fotografía de ese Instagram de los niños, estos que estaban deformes. Niños que... deformes. Los bebés son algo que sí te causa como mucha, mucho vaya inquietante a ti, ¿verdad, Tox? ¿Los qué? Los bebés deformes. ¿Los bebés me causan mucho valle inquietante? Sí, deformes. Uh -huh. Fíjate, te voy a platicar que una vez fui a la Ciudad de México, ahora que, que te decidas a venir, este en la ciudad de méxico hay un museo que está es de la inquisición y saliendo de, de la inquisición hay uno de medicina ahí mismo en el mismo en el mismo edificio es un edificio ya antiguo y entonces entré a la medicina y de, de pronto entré a una sala y empecé a ver las fotos y tuve que cerrar los ojos porque eran fotografías de bebés y de niños con enfermedades cutáneas. Okay. Entonces, entonces había muchos así, por, de los dos lados, y en medio había como fetos deformes, con labios de porinos y cosas así, y se veían a todo color las fotografías. Entonces me dio una sensación tan vaya inquietante. <risa> no, Pero me que... Horrible, me dio ansiedad, mucha ansiedad es que ese tipo de sensaciones están relacionadas también como a, en algún momento de nuestra vida hay algo como en nosotros que hace que eh, como sí sintamos tengamos estas sensaciones con diferentes cosas sabes porque obviamente no toda la gente le da esa sensación cuando ve eso pero a ti sí entonces qué hay ahí en la vida de oxlac de los seis años hacia uh -huh. atrás ¿Qué pasó que ahora de grande te hace sentir eso, ver bebés deformes? Este, yo creo que no solamente bebé, bebé, ver bebés, sino el cuerpo humano eh, enfermo o mutilado, muertos, todo eso a mí me causa ansiedad, no me gusta para nada. Creo que es porque de niño mi mamá tenía un en su, uno sus cajones, como yo era bien, bien chismoso. Este, en sus cajones tenía libros a veces y tenía uno de enfermedades. Un libro pues, muy antiguo de enfermedades y tenía fotografías de esas enfermedades. No sé por qué lo tenía, pero era un libro asqueroso, horrible. Se veía la rubiola, la escarlatina, la hepatitis, la peritonitis. O sea, un montón de enfermedades. Incluso había una fotografía de... De... Como que a un niño le saca, se le salieron las lombrices, y entonces estaba como acostado y, y estaban llena a, a, pues, entre sus piernas de lombrices. ¿Entre sus piernas? Sí, así como si se hubiera pues, hecho del baño de, eh, acostado. Y estaba ah, así de lombrices. Pero, eh, ¿se había hecho del baño del uno o del dos? Pues del dos, porque eh, cuando expulsan las lombrices... Así sale. sale? Por la... Ay, no, ¿y estaban muy grandes? Sí, sí, sí. Fíjate, ¿Sabes qué? Ahora que mencionas eso, yo creo que también está relacionado, o sea, es cultural, como que a nuestra generación cuando éramos niños siempre nos espantaban con cosas así, de que si haces esto te va a pasar esto, o sea, como, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahorita, pero todos, todos los ej ejemplos eran cosas como bien grotescas, entonces creo que, que por eso tenemos esas sensaciones como, bueno, las tuyas evidentemente más, más, ¿cómo decirlo? ¿Más, más grandes? No. Fíjate, eh, eh, creo que tiene que ver como generación, sí, porque en mi época no había tanta medicina para curar enfermedades, o sea, yo hago la... Yo hago la broma de que a mí me daban unas tosferinas y, y sabían porque ya no saben ni qué son tosferinas, pero antes existía la tosferina. ¿Qué es eso? Explícanos. La tosferina. O sea, a mí me dio, dio ese tipo de cosas. Y por eso digo que a mí lo de la enfermedad de esta nueva, pues a mí no me da o no me, no me pega, porque yo desde chiquito tenía tuve tosferina, rubiola, escarlatina, viruela y demás. Ahora ya no se ven muchos niños enfermos de eso, eh, de todas esas enfermedades. Y antes sí, muchos niños padecían de cosas, de enfermedades de, de diversas, ¿no? La polio, por ejemplo, o sea, ahorita ya no ves gente que esté enferma de polio y, y cosas como esa. Apenas vi un TikTok, dijo, lástima que lo tengo en mi celular y está ocupándose la transmisión en TikTok, pero... Estaba viendo un TikTok de una persona que tiene estos, los pies los tiene como volteados, como si fueran sus manos, los pies como si fueran sus manos y tiene como las rodillas al revés. Entonces okay. camina como así, como con las rodillas al revés y tiene los brazos muy delgados y el cuerpo normal. No sé qué enfermedad eh, haga ese tipo de deformación en el cuerpo pero se ve, pues, se ve muy, muy feo, o sea, es una enfermedad, es una, pues, una deformidad que tiene, pero da mucha, da escalofrío, y aparte, pues, que, que lo pintan, y que lo caracterizan de diablo, de un demonio, entonces, imagínate, le ponen las patas como de cabra, y todo el cuerpo rojo, eh, Híjole, es que no lo puedo buscar aquí, y se ve impresionante, o sea, ese sí da miedo, de hecho, guardé los videos para compartirlos, pero pues diciendo que, que eso no es falso, porque pareciera que fuera falsa esa persona, que lo hicieron con el, de alguna forma, pero no, tiene así los pies con las rodillas al revés, y muy, muy delgados, muy delgados, y las manos también muy delgadas, entonces, sí se ve bastante tétrico, pero pues son enfermedades, son deformidades. Como tú no recuerdas una película que era como del síndrome, del elefanteosis, elefantitis, elefanteosis, no sé, pero que pues también es una enfermedad y que hace como que tus extremidades estén más grandes de lo normal. Entonces se ah, llama bueno. algo así como elefantitis, algo así, pero había una película de eso. Te digo, a, a, anterior, o sea, de, de niños creo que crecimos con bastantes cosas que a lo mejor... No había ningún filtro ni nada, no había ningún proceso de calidad de que se le podía enseñar a un niño o algo así Y nos tocaron ver bastantes cosas que a lo mejor no debimos haber visto Y se ven reflejadas en nuestros miedos actualmente Elefantismo dice, ¿qué es lo que dices? Y sí, algunas alguna de las personas les da en el pie, ¿no? Es el elefantismo Esa película me traumó, pero era un, no recuerdo si era un niño, o sea, vi esa película de niña Uh -huh. Y que el niño como que nada más se escondía, pero se notaba que tenía como, que estaba todo deforme, o sea, todo su cuerpo, no nada más una extremidad. Ah, ok, bueno, pues está la película del hombre elefante, que él tenía otro síndrome. A lo mejor puede ser esa, no la recuerdo. ¿sí conoce a John Merrick, el hombre elefante? No, tenemos historia? imágenes, ¿podemos ver imágenes? Sí, es la historia de esta persona, que es la más que es la, la más deforme que ha existido. Pues yo tengo la máscara esta aquí. ¿La máscara? A ver. John Merrick. Sí, el hombre elefante. ¿No conoces al hombre elefante? Tal vez sí, pero no, no lo recuerdo ahorita. Esta es mi representación del hombre elefante. De ya. John Merrick. ¿Era, ¿Era así él o es? Sí, o sea, así, eh. era, así era. Eh, en las fotografías que hay en internet... No tiene este apéndice. Porque se lo operaron. Por eso le llamaban el hombre elefante. Porque tenía un apéndice que le colgaba. Como esta que yo sí le hice. Y en las fotografías que hay sobre él. Ya no la tiene. Pero todo su cuerpo estaba completamente deforme. Y lo exhibían en un circo. Ay, qué triste. Eso se me hace horrible. Sí, sí. Es, es terrible. Yo tengo una, la parte de, de John Merrick. Uy, a lo mejor ya, ya me lo han de haber borrado YouTube, pero voy a poder presentarles esa parte. A ver, déjame ver si la tengo, pero me lo, me lo voy a marcar como copy, yo creo. Déjame buscarlo, ¿sale? Ok, mientras voy a leer aquí. El morbo vende hasta el día de hoy en YouTube. Justamente, este... Bueno, hace mucho que hablé de la Deep Web, había visto cómo había tipos zoológicos humanos ahí en la Deep Web y tú compras tu boleto y vas a, vas a ver, o sea, y lo que está en exhibición son humanos a los que les hacen experimentos y cosas, o personas deformes o con enfermedades y puedes ir de manera virtual. No, no estoy aconsejando que vayan, ni mucho menos ni lo estoy vendiendo, aunque así suene, pero me llamó la atención, justo por lo que dice Ox, de que el hombre elefante era exhibido como, ay no, qué cosa tan fea. Bueno, ¿qué enfermedad tenía el tipo que obedece a la morsa? Desconozco la verdad. ¿Alguien sabe qué, infra... ¿qué tenía enfermedad polio, tenía? polio, ¿no? Él tenía polio. ¿Polio? Ajá. ¿Ustedes no entraban a la mazmorra del, del... ¿De qué? ¿La, la mazmorra del terror? No, eso... Eso nunca lo vayas a buscar. ¿Por qué? A ver. Pues son puros videos de gente muerta. Ah, ok. Sí, es, es, son videos snuff, videos de accidentes, videos... Te cuento uno. Uno que yo creo que me traumó. A ver. <coughs> Híjole. Este, fue precisamente... Se llamaba la página... Eh, no la vayan a buscar, yo creo que no de estar ya, Rotem, o Rotem, Rotem, yo creo que algo así se llamaba. Esas páginas estaban cuando, no encontré el, el fenómeno de circo, al que te voy a mostrar, ya me lo bajaron, por este, pues porque así es YouTube, pero ya no te lo puedo mostrar, ya lo busqué. Mm. Este esta, ese video, fíjate que existía cuando no había Google, y tenías que buscar las páginas, tú tenías que buscar las direcciones de las páginas, tú nunca hiciste eso, sí, así que no había, no buscabas que en Google algo, ¿no? Sino que tú tenías ya todas las todas las letras de la de la página y las ponías, las escribías tal cual, ajá, sí, sí, sí. Bueno, en ese en ese en ese tiempo, <coughs> eh, Roten, exactamente, rotten, ese es perturbador, roten era de lo peor. Híjole, no, terribles los videos, horrible, horriblísimos los videos que había ahí, pero uno de todos esos, había, estaba una mujer acostada, pero me acordé hace rato por lo de las lombrices, estaba una mujer acostada, sin, sin ropa, y tenía, estaba acostada con las piernas hacia arriba, o sea, como recogidas hacia arriba, apuntando hacia arriba, apuntó, para que entiendas, y como que hacía del baño, pero hacía diarrea, y entonces toda la diarrea salía como chorro hacia arriba y le caía en la cara y en el cuerpo. ¿Y eso fue lo que te causó, te traumatizó? Pues de eso y muchos otros videos más, ¿no? Porque no, no lo comprendes, es como, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué...? Es, es terrible, o sea, no hay razón, ¿no?, de hacer eso. Pues, o sea, hay mucho mercado, hay gente que le gusta ver eso y que paga por ver eso. Pues, claro, sí, claro, como la película de 8 milímetros se llama, ¿no? Sí, sí ¿Se 8 milímetros, mm. sí, buenísima. es de Pues, creo que fue um, cuando apenas se tocaba el tema de los videos de snuff, ¿no? Sí, en el mercado negro, claro. Sí, es muy buena esa película. Hubo este. un tiempo en mi vida en el que yo buscaba mucho de ese material, demasiado. O ¿Tú sea, buscabas? Sí, este, para, para analizarlo, o sea, a mí me llamaba la atención, yo quería investigar y saber si era real o de dónde venía o quién hacía eso, por qué lo hacían, como que, es que desde muy chica siempre tuve la inquietud por analizar el comportamiento criminal, vaya. Mira, aquí dice Ángelo Contreras, yo llegué a ver un video donde se mochila el pilín. Se mochó el pilín, quiso decir, supongo. Sí. Ah, sí. Recuerdo otros, afortunadamente otros se me han borrado de la mente. Uno uno que me acuerdo, y que este fue un video que no vi en ninguna página. Fue Un video que llegó, eh, donde... Hay una persona que está como esquizofrénica. Lo tienen como encerrado. Eh, y se ve así todo, que está todo sucio, con cabello largo, ceboso. Y está como loco, está como encerrado. Entonces, ya, quién sabe de dónde haya sido ese video. Pero hay unos niños que están por ahí. Pues no niños, como unos adolescentes, ¿no? Que... Que, que llevan un gatito, un gatito chiquito, y se lo, se lo llevan a este como loquito, y se lo, do, se lo dan, y él saca las manos, agarra al gato, y, y así como lo agarra, se lo lleva a la boca y lo, y lo muerde, lo muerde, y lo muerde hasta que lo parten dos. ¿Al gato? Al gatito, sí. Terrible, terrible, es como grotesquísimo eso, no puedo creerlo. Sí, hay bastante, o sea, hay como también mucho mercado de ese, como del maltrato animal. También los videos que estuvieron circulando mucho de personas que los aplastaban con tacones. Ajá, el crush fetish. Sí. sí. Uh -huh. Y también, bueno, múltiples formas de maltratar como animales, bebés recién nacidos. Y creo que también el hecho de que, bueno, tengamos acceso uh -huh. a internet y a pues sí, to todas estas plataformas de repente hace que uno sin querer tenga acceso a este tipo de material, sin ni siquiera buscarlo, por sí, decir. De, de pronto aparece, incluso en Facebook han aparecido partes de esos videos, a mí cuando me tocó hacer la investigación del crush fetish, pues encontré todo tipo de, de videos de mujeres aplastando animales, pero los que más siempre, porque aplastan caracoles, aplastan aves, eh... ...muy indignante en Japón... ...las que hacían cross fetish... ...que aplastaban con las pompas... ...se sentaban en los conejos... ...hasta exprimirlos... ...hasta apachurrarlos por completo... ...pero los de Filipinas... ...eran los que aplastaban cachorritos... Eh, los, ...las mujeres en poca ropa... Pis, le ...pisaban a los cachorritos... ...pero los que más me causó... ...también además de eso... ...pues una sensación terrible... ...fueron los de animales más grandes... ...por ejemplo... Eh, una una cabra o un perro grande etcétera y entonces era pisarlos hasta hasta que murieran estas mujeres en poca ropa entonces por eso pagan o, o pagaban en el mercado negro eh, por hacer ese tipo de videos. ¿Qué, qué, es algo que yo o sea bueno sí entiendo la verdad sé de dónde viene pero me sigue causando mucha impresión, o sea, me causa impacto que haya gente buscando este tipo de material y pagando tanto, tanto, tanto dinero por eso. Pero bueno, volviendo al tema del Valle Inquietante y de los bebés de plástico. <risa> ok. Creo, ok, creo que por decir, nos mandaron ayer el video de un perrito que daba Valle Inquietante según el, el chavo que nos lo mandó, ¿no? Ajá, sí, sí creo que lo del Valle Inquietante va más relacionado a eso como a los seres vivos sí que se quieren hacer pasar como por humanos o que de pronto tienen como estas actitudes no sé has tenido has tenido contacto visual con un animal así o has sentido que se te queda viendo o has sentido como que sonríe o ese tipo de cosas ah como si como si un, un animal se comportara como un humano sí algo así eh, yo les he, creo que les mostré el video la otra vez en donde te lo platiqué también que son perros, que están dos perros, que un perro está acostado en el asiento y que otro perro está acostado como en las piernas del perro y están viendo la televisión y cuando se escucha que entra, como que llegan a la casa las personas, se levantan eh, así rápido los perros y uno la apaga la tele con el con el control y se empiezan a, a comportar ya como perros. sí, sí lo vimos, de hecho aquí la pusimos, ¿Verdad? ajá, ajá. Eso sería vaya inquietante, ¿no? eso es lo que me, me, me dio esa sensación. Pues no, porque ellos están como haciéndolo como en su soledad, más bien es como si los animales o cualquier cosa viva en realidad estuviera intentando eh, que hacerse pasar por un humano para estar contigo, o sea. Ah, tú estás diciendo como si, como si alguien, como si un, no te entendí, como si un animal <risa> se estuviera haciendo pasar como animal, Sí, como los, justo como los skinwalkers que dicen que se convertían en, en humanos, o sea, creo, o, o en gente conocida, no sé cómo es la historia, pero para matarte, como para acercarse a ti, para intentar hacer que te den, intentar generar confianza en ti, me explico, pero obviamente no lo logran, porque nosotros tenemos, pues, las neuronas espejo que nos damos cuenta cuando una situación está así, está mal. Cuando no, algo raro, cuando es... Todos mis animalitos, todas mis mascotas han sido muy tiernas, que a veces sí parecen humanos porque parece que razonan, ¿no? Que, pues... Por eso te digo, debe ser algo más allá, o sea, no debe ser algo tal cual de un animal como el, con los que convivimos día a día, gatos, perritos, debe ser... Como que esto venga de algún otro ser que, eh, no sé, que si sí logre hacerse pasar por un humano. Como fines, dice, ¿no? Que los extraterrestres son, que los gatos son extraterrestres, ¿no? Ándale algo así. O como los extraterrestres que viven entre nosotros. Que en realidad todo el tiempo se están haciendo pasar por nosotros. Y esas personas con las que sentimos cierta vibra extraña o que no confiamos mucho en, ella, en ellas, es porque nuestro cuerpo nos está alertando. Sí, ese es un sentido. Mira David Monteverde dice, si mal recuerdo, es muy común que en personas también pase eso. Solo actuamos de un modo, vistos de otro y frente a cámara. Frente, uy, se me fue el, el mensaje. Ah, frente a cámara, de otro modo, debe ser los mismos con los animales. Ah, o sea, sí, aquí nuestro amigo nos está diciendo que nosotros mismos hacemos eso, que cuando estamos solos nos comportamos de una manera. Cuando estamos con otras personas nos comportamos de otra forma. Y eso sí es inquietante porque sí, sí mostramos ante otras personas una máscara diferente, ¿no? No sé porque, este, no, creo que sí hay gente que es totalmente distinta. Pero creo que hay gente que todo el tiempo es igual, simplemente hace cosas, este, no sé, que no harías en público en el aspecto de que cambiarte o subir los pies o estas cosas que obviamente no haces en público. ¿Me explico Sí. O sea, tiene sentido que tengamos otro comportamiento porque uno no va por la vida comportándose como si estuviera en su casa en todas partes. Sí, o sea, también hay, eso, hay como escrito sobre eso, ¿no? Que, que estamos, somos seres llenos de máscaras y que nos comportamos de diferentes formas de acuerdo en donde estemos. ¿Tú consideras, Ox, que Oxlack es un personaje? ¿Que Oxlack es un personaje? Eh, no, no soy así normalmente en la vida real. Ah, pero soy más, eh, menos serio, soy menos serio en la vida real. ¿En serio? Ajá. Soy más de estar bromeando a todo le encuentro chiste y, y digo cosas así, chistosas. Ya, pero entonces dirías que no es para nada un personaje esto que la gente ve todos los días. No, y aparte porque cuando yo inicié mostrándome en internet, eh, no lo hice con la intención en la que ahora nos encontramos, ¿no? De, de crear un personaje y un hombre y demás sino simplemente fui alguien que comenzó a, a compartir por medio de una de una cámara entonces pues me han conocido a lo largo de 14 años pues eh, como soy he tratado de ser como soy de hecho antes hacía transmisiones y decía hoy va a transmitir el gemelo malvado y el gemelo malvado era como soy normalmente el gemelo malvado es el que decía chistes el que no no se sé no reparaba para decir cosas como groserías y demás, ¿no? Pero sí. no no era tan, tan demasiado el cambio, solamente que dejaba de ser serio para estar como con mis amigos. Eh, y la gente lo entendía un poco, les gustaba el gemelo malvado, porque pues hacíamos mucho bullying. <risa> y eso a la gente le gustaba mucho. Pero ahora me han casillado mucho las personas en un personaje en el de «Debe ser serio». Debes de actuar de esta manera, tú no puedes decir esto, entonces, si sí, la, la misma gente me limita a, a, a que sea yo natural, entonces debo ser más serio siempre. Ay, qué triste, o Mira, sea. Como hace rato tú me, como hace rato lo dijiste, no, no, nunca te había escuchado decir una grosería de esas o algo así. Estoy es. limitándote, qué horror. <risa> <risa> Ay, no. Es que, pero sí, tiene razón. muchas Y más por el tipo de contenido, por los temas que de pronto se tocan, que siempre van con, con esto, parte forzada prácticamente, que es abordarlos de una manera seria, ¿no? Sí. Mira, Dax dice, yo al revés, en casa digo muchas groserías y en la calle soy más, más seria. Sí, es, es común, ¿no? La gente... Pues sí, en casa o en, en el círculo de amigos es de una forma y se presenta con los desconocidos de una forma muy diferente. Quiero mandar un saludo antes a Guadalupe PPG, a Jacqueline Vázquez, a Frank, a Jacqueline. Gracias a toda la gente que me está viendo en YouNow. Besitos, abracitos. Gracias por estarme apoyando. Y también a la gente de TikTok eh, como Ser XZ1. Eh, gracias por estar en, en TikTok Y saludos desde Mexicali, Baja California Dice Vicent Medi, Media Lope También se ha unido a esa transmisión Bienvenidos y gracias a toda la gente que nos ve En Youtube y en Facebook, también estamos transmitiendo Para el canal de melissa Que recuerden la pueden seguir en todas sus redes sociales Como Como Melisa con doble S E Y H Así Exactamente así exactamente, Uy, sí. Yo siento que tú eres diferente eh, Persona melissa forma de ser que como te muestras aquí en pantalla crees sí sí mucho pero no soy, soy exactamente igual fíjate no lo creo soy exactamente igual nada cambia no lo creo no lo tal creo. vez mira a veces me cuesta un poquito más de trabajo como eh, agarrar confianza con gente o sea digamos que no soy como muy extrovertida <susurra> inicialmente pero ya cuando tengo confianza ya no fluyo normal pero soy así como estoy aquí contigo y con todos así ¿Eh? dice benjamín sí. siento es más seria dice benjamín sí soy un poco más seria soy un poco más seria pero este te digo pues me cuesta un poco es que sí como que me da mucha no soy mucho de estar con tanta gente o en lugares con demasiada gente porque me pongo muy nerviosa y me cuesta un poquito de trabajo eso. Pero ya en un lugar seguro y de confianza para mí, soy exactamente como aquí. Por decir, ahorita aquí con ustedes me siento en confianza. Te sientes a gusto. Mira, hablando sobre el Valle Inquietante, otro ejemplo de Valle Inquietante es lo que, lo que sucede con esta con este maniquí de novia que se le, le llaman la Pascualita. Ah, ok, ok, sí, sí. ¿Sí ya ¿Sí, la conoce la Pascualita? Conozco esa historia, sí. La pascualita para la gente que no conoce esa historia es una es un maniquí que posa vestidos de novia en una tienda en Chihuahua, ¿verdad? Sí. Y entonces la gente decía que esta pascualita que se veía muy real, que los ojos, las pestañas, las manos, que incluso creo que le crecían las uñas y que se veía bastante bastante real. Eh, por mucho tiempo la Pascualita estuvo eh, exhibida en esa tienda allá en Chihuahua y fíjate que la trajeron para Ciudad de México para una exposición y eso fue a, a, como en el 2018-2019, 2018 me parece que la trajeron para una exposición y la regresaron y ya cuando regresó ya no era la misma, lo que se dice es que se la quedaron acá en Ciudad de México y que les regresaron una copia, esa copia ya la que está ahorita exhibida ya en Chihuahua, sí, se ve ya que es un maniquí. Ya no da esa sensación de valle inquietante. Pero la otra sí daba esa sensación de que era una persona la que estaba ahí. Ay, qué miedo. ¿Ten ¿Tenemos imágenes, videos de ella? Voy a buscarlas aquí. Uh, ok, muy bien. Pascualita. Dicen que el detalle que tenían las venas era muy real. Uh, he visto a Osla que en las exploraciones urbanas y resalta su presencia porque no es panchero como los demás. ¿Quiénes son los demás? Ok. Compartir pantalla. Y vamos a ventana. Pestaña, Pascualita. Aquí está. Pero o... la Pascualita sí se mueve. ¿no? ¡Ay, no! Mira, por ejemplo, estas que tenemos aquí, esta es la Pascualita. Ahí. ¿Cuál es la Pascualita que era la original? Esta. Mira, aquí tenemos un aquí tenemos un ejemplo que es la Pascualita antes y la después. Mira cómo cambió muchísimo. Demasiado. ¡Qué grosería! ¿Por qué hicieron eso? Pues alguien acá la ha de ver, este... Se la ha de ver querido quedar, ¿eh? O sea, no sabemos quién coleccionista con mucho dinero o poder... Ajá. tipo esta me la quedo porque es un es, es una leyenda la pascualita es una leyenda de años de Chihuahua y la que regresaron pues ya no es la misma ay qué feo pero decían que le crecían las pestañas no las las uñas y mira mira cómo tenía la mano fíjate aquí cómo se le ven todas las las estas grietas que tenemos en las manos sí todo eso se ve tan, tan, tan real la Pascualita y decía la gente que sentía que las veían. Y aquí hay una foto de una persona que está con la Pascualita, ves ¿eh? La casa de la Pascualita. Ahora puedes tomarte la foto ahí, pero ya no es la misma. Y yo sí creo que ya no sea la misma. No, pues sí se ve bien diferente. Sí. Esta ciudad sí vaya inquietante. Sí, justo en esa foto, pero ok. La foto que... Hace rato enseñaste una foto donde salía como la foto de una persona. ¿Esa persona quién era? Ah, pues la gente que se toma fotos afuera de la tienda. No, no, no, esa no. Una antes de esa. Ah, ya entendí. Pues no sé, aquí dice la leyenda de Pascualita, aquí salía una persona. Esa. ajá. ¿Quién es esa persona? No sé cómo vaya la historia de la Pascualita, no recuerdo cómo vaya la leyenda, pero parece que... Que hicieron la figura con base a una persona de la familia, ah, okay okay, pero una persona que tuvo una muerte extraña o algo así, o sí, no recuerdo cómo va la historia, te okay. mentiría, pero así va, así es esto de que hicieron una representación de, de esa mujer, ok. Dicen, dice aquí brujita, hola brujita, que se murió el día de su boda. Ah, mira, aquí tenemos otra, la llena Pascualita en México. Ok, y... sí, creo que la historia es eso, ¿no? Una chica que se muere el día de su boda y como que la mamá manda a ser a, a la mona, ¿no? No sé, te mentiría, la verdad. Yo solamente sé que me quedaba, quedaba mucho valle inquietante. Ok, dicen aquí, sí, algo así yo sabía, Javier Rojas, gracias por el comentario. Dicen, según que la embalsamó su mamá. Sí, algo así yo sabía, pero yo también, al igual que Ox, no estoy muy segura. Entonces, a ver, sigamos. Sí, eso sí da mucho valle inquietante. Da mucho vallo inquietante, ¿no? Ahí, justo ahí, es que ve, <risa> o sea, si sí tiene como, si sí es, es que, mira, simplemente un maniquí. Cuando pasas y ves de reojos, si sí sientes que hay como, como si fuera una persona o algo. De sí, hecho, los, veces... los maniquís dan esa sensación de de tener vida, de que en algún momento van a pestañear, de que en algún momento se, se van a mover. ¿Crees que por eso de pronto en muchos lugares los hayan dejado de hacer como sin cabezas o como sin tantos detalles en su rostro, de que ya tienen la cabeza, no sé, así como nada más volada, pero sin... sin sí, sin rasgo, ni nada. ¿no? Ajá. ¿Crees sí, eh, que haya, haya algo históricamente que haya sucedido para que ya los maniquís, porque ya no se ven muchos maniquís así, tal cual, que Exacto. sean como personas ya los maniquís como personas así tan detallados, tan hechos así, ya no se ven, ya los maniquís como mencionas ya no tienen rostro, no tienen ojos, ni tienen boca nada más tienen ahí las, las salientes, las salientes como el mentón, la nariz y, y son completamente muñecos para que le pongan la ropa pero antes eran personas, parecían personas reales. ¿Qué, ¿Cuál crees que sea nuestra necesidad de tener cosas semejantes a nosotros? O sea, lo hemos visto a lo largo de la historia como con juguetes, con muñecos, con maniquís, todo quererlo hacer como a semejanza de nosotros. Igual que los cristos que se encuentran en las iglesias, ¿no? Que son como muy reales. Sí. Pues, eh, pues esto, el de el de hacer una, una figura que solamente le haga falta tener vida, que solamente le haga falta el alma, porque se siguen haciendo esculturas de silicón, por ejemplo, como las que te decía, y, y es eso, quieren imitar la, la realidad, solamente les faltaría ese toque de vida para que fueran personas como nosotros. ¿Habrá algo por ahí que haga que un espíritu solamente pueda poseer a un muñeco, maniquí, si es totalmente hecho a semejanza de nosotros? ¿Cómo, fíjate, cómo? sí, fíjate, estaría interesante como que se hayan tenido que dejar de hacer este tipo de maniquís, porque si no tiene ojos, si no parece como un humano tal cual, si no tiene tantos detalles como, como la pascualita, no lo puede poseer ningún alma o ningún ser, ¿sabes? Ah, ok. O sea que tú dices que si no tiene tantos rasgos tan humanos, un espíritu no lo podría poseer. Sí, a lo mejor que es más fácil para alguna entidad este, de algún otro mundo poseer a algo que esté muy semejante a nosotros. Oye, oh. sí, no me había hecho esa pregunta. Creo que nosotros consideramos todos esos muñecos, muñecas y figuras que tengan que ver con la morfología humana, como que muy cerca de la, de la vida, y los otros, pues sí los notamos como simples muñecos inertes. Entonces nosotros mismos le estamos como dando esa energía, creo yo. Dame un segundito. Sí. Regreso, ¿sí? Ok, hay muchos, ok, a ver, ¿cómo te llamabas tú? Franklin Franco, yo de niño tenía miedo a los maniquís. Hay mucha gente que tenía miedo a los maniquís. A mí la verdad nunca me dieron miedo, pero siempre me causaban esa sensación, justamente la del valle inquietante y ahora sí sin, sin broma. Chucky la um, hace un ritual. Sí, pero hay historias también de en, entidades que poseen como los muñecos. Tenemos muchas historias con muñecas y to casi todas las muñecas que poseen son hechas como... 100% semejanza de nosotros, o sea, con todos los rasgos tal cual. Cosa que se me hace muy extraña, el hecho de que se estén fabricando muñecos o seres de plástico. Porque ha ido evolucionando, o sea, ahora hasta robots, entre más se parezcan como a la imagen humana, mejor. Entonces eso me parece extraño. No me dan miedo los maniquís, pero sí siento raro cuando vea una... A mí me pasa de pronto cuando los veo de reojo, por lo mismo de que ya los que encontramos en plazas, y en lugares o así, ya no parecen humanos, o sea, simplemente son figuras sin cara ni nada, simplemente hay como el cuerpo de un cuerpo humano de plástico y ya. Hay unos maniquís bien eh, perturbadores que tienen la boca abierta, como riéndose y demás, si sí dan muchos escalofríos, déjame buscarlos, a ver si los encuentro. Oye, Oxa, ¿ya hace mucho frío? Sí, bastante. Acá justo apenas se puso frío. Estamos a... Me parece que amanecimos como a 10 grados y ahorita estamos como a 8. Uy, ya, ya está frío, ¿eh? Ya, sí. Ahorita estamos, sí, a 8 y con lluvia. Está rico el clima. ¿Nunca vieron la película de mi novia? Es un maniquí. Eh, Mira, sí, no sí, sí, pero sí. no me acuerdo. Hay gente que tiene fetiches con maniquís. Hasta se lo roban. Sí, de hecho... Eh, el, el asesino que mencionamos al principio tenía muchos maniquís ¿tenía maniquís? bastantes Jeffrey, Dam, Jeffrey Dahmer tenía muchos maniquís en casa de su abuela y hasta uh, su abuela un día que entró al, este, a uno de los cuartos donde los vio como que se asustó de que, ok, ¿por qué tienes estos maniquís aquí Las muñecas de porcelana me causan valle inquietante, esas también, o sea que abren y cierran los ojos y las máscaras también que son como, como las que usaba este BTK ¿saben? que son como si fuera un humano, ay no, qué cosa tan fea está fea, ¿verdad? Está Esta... muy, sí, está muy feo Sí, estos eso es lo que da el valle inquietante creo que lo podemos ejemplificar bien con con estas imágenes, ¿no? Ajá, sí. Mira, sí, ahí hay muchas imágenes. ¿Qué le pusiste, maniquís? ¿Qué? Aterradores. Ah, con razón. Ahora entiendo todo. Sí, mira, aquí hay unos, mira estos. Mr. Calabacín, la película del niño está muy buena, es una muñeca de cara de porcelana. Ay. Oye, la película del niño me gusta bastante en, en, al inicio, o sea, la, a la primera parte de la película, la mitad, es una película que yo le daría 10. Ya después de la mitad ya se transforma y es una cochinada película, pero los primera, la primera mitad es, es buenísima esa del niño, ¿sí la has visto, no? No, no la he visto donde una chica la contratan para ser niñera y la contratan para ser niñera de un muñeco Ah, creo que sí uh -huh. Ya yeah. Esa no está, iba muy bien la desgraciaron a, al final pero estaba bien vaya inquietante esa película, eh Ok, a ver tenemos varias imágenes ahí Sí esa del niño que está cansado se ve bien rara. La niña con la boca abierta también. Esa se es este, ve muy rara, parece un. sí. No sé si me da miedo o me da risa. O sea, es una sensación simplemente extraña. Hay una, hay una, una, un miedo, una fobia que es fobia a los maniquís, a los muñecos. ¿Cómo se llama esa? Fobia a los maniquís. Que volvemos al mismo punto, o sea, ¿cómo nace ese miedo? Tuvo que haber pasado algo ahí que esté en tu psique, que te haga tener ese miedo, como... Mira, es automatofobia, automatofobia, el miedo a los maniquís. Es que si bien no a todos nos da pánico ni terror, creo que sí a todos nos causa una sensación extraña ver este tipo de... O sea, no sé, creo que es muy poca la gente la que podría dormir en un cuarto con maniquís. ¿Tú te podrías dormir con un muñeco? Por ejemplo, esta foto de Chucky con el niño. Con un, no, creo que no. Es que de verdad, cuando entre más humanos parecen, creo que sí me causa como una sensación extraña, ¿eh? Sí, entre más humanos se vean, es, Ajá, es más sí, Es raro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque te puedo decir, pues, mi, mi baby mi Baby Yoda se, se ha dormido en mi cama y no tengo ningún problema con él pero uno de esos no, no, no podría eh, eh, los, los muñecos de ventrílocos son los que también dan mucho miedo porque es, es la, o sea, sí viene parte de lo mismo, ¿no? en mi cama ay, por Dios los maniquís y payasos jamás me hicieron nada. Chucky y Slappy son los causantes de esos miedos. No, no, viene de más atrás, viene de mucho más atrás. No nace con Chucky. Sí, sí, seguramente. Ok, dice, oh, oh, okay otra pregunta. ¿Tú qué opinas? Creo que es, hay un capítulo de Black Mirror de esto, los que lo vieron van a entender, creo que Oxlack nunca ha visto Black Mirror, pero de que vayan a ser robots, pero demasiado humanos, casi que ni siquiera te vas a dar cuenta que es un robot, o sea, fiel todo, estás viendo una persona prácticamente y todavía lo pueden hacer a semejanza de alguien a quien tú quieras. O sea, creo que se necesitan ciertos permisos y así, pero por decir, si se te murió tu esposo, que pudieras mandarlo a hacer otra vez en forma robot, pero este va a ser como tú quieres que sea, o sea, las partes negativas, digamos, no las va a tener y va a ser como si fuera, te digo, no ni siquiera se nota que es como un robot. Creo que llegaban estos, llegaban los paquetes, o sea, que era una caja y creo que lo sacabas y lo tenías que dejar como acostado y así, en lo que, es que no la había hace mucho la verdad, pero eh, se, se hacía y pues ya vivía contigo, pero en algún punto te, era evidente que pues no era la persona, ¿sabes? Era un robot nada más. Ya, yeah. a mí sí me daría miedo, así no me gustaría tener... A un muñeco de un metro, metro y medio que tuviera características humanas. Pero es, es, o sea, no hay manera de que te des cuenta de que no es un humano. Es un humano así. No, no, pues peor, ¿no? O sea, y de hecho, en el capítulo este que te digo, la chava manda a pedir, creo que era su novio o su esposo que se había muerto, y le llega exactamente igual, y ella está como bien emocionada al principio de que no lo puede creer porque es así, lo mismito. Sí y pues el tipo obviamente vive nada más para ella no o sea su única misión en la vida es hacerla feliz y ya porque pues es un robot está configurado para esto y obviamente todo se torna medio extraño y raro y a ella le deja de gustar como ese trip de que ah, pues sí, sí se parece está igualito pero pues es un robot no o sea no puedo evadir la parte en la que sé que es un robot no me puedo engañar o sea a ti, tú no, no te gustaría casarte con un robot, es mi pregunta. No, para ¿te casarte con un robot? Sí. No, no, no, no, me parece que, eh, que no, no, no tendría comparación un robot con una persona, pero es, es igual, es lo mismo, o sea, ni te no. das cuenta. Y aparte... No, porque ahí, ahí se involucran mucho los sentimientos, el aprendizaje. A mí me gusta mucho una pareja para poderle compartir cosas y enseñarle cosas. A mí me gusta mucho compartir el conocimiento y a, a mi pareja llevarla a un lugar, platicarle la historia, llevarla a que, a que tenga, eh, degustar alguna comida que veamos alguna película, que sepa de algunos libros, me gusta mucho compartir lo que yo sé, lo que conozco, lo que he visto con alguien y que y retroalimentarme también de lo que ella me pueda enseñar a mí, con un robot no podría hacer eso. O sea, a un robot le puedes enseñar, él, él quiere aprender, nada no. más que él no te puede enseñar muchas cosas porque pues es nuevo, está aprendiendo de ti pero, pues, no tendrías peleas, no te sería infiel, o sea, tiene sus ventajas. Yo, honestamente, sí me lo, sí dije, hmm, ¿Pero tú lo no ves por el lado físico? ¿Cómo? ¿Qué? O sea... no lo estás viendo por el lado físico, lo quieres bien buenote y ya, ¿no? No, no. Buenote y manipular. no. No, pero no te, no te rompería el corazón. Bueno, es que a lo mejor, sí, yo siento que que sí se pueden encontrar personas que te sean honestas, que te sean fieles y que, y que te sientas tranquila de, de ser su pareja. Yo siento que sí se pueden encontrar así. Pero con un, con un robot no hay falla, o sea. <risa> o sea, con el robot no, no falla. ¿Tú sí te casarías con un robot? Pues yo, yo no sé, o sea, si son así como los de Black Mirror, sí le podría dar una oportunidad se ¿Sí le daría la oportunidad al robot? Sí, pues es que también hay que actualizarnos, evolucionar, la vida está en constantes cambios, no nos podemos quedar atrás Híjole, no, sí, no, no, no, yo, yo prefería arriesgarme, arriesgarme a tener una decepción amorosa a, a, un, a un robot porque imagínate este, que de pronto se le acabe la pila y esté nada más sentado así el, el, el bueno, eso sí sería raro, eso sí estaría raro, <risa> sí sería porque de repente recortar, falle, ¿no? así como que falle de la nada y tú no sepas qué hacer, porque pues no reglas robots, ¿no? Entonces sí, esa, ¿Esa parte es rara. Aquí en el chat dicen que muchos pueden pueden eh, actuar como robot si quieres. <risa> no, pero la cosa padre <risa> es que es que lo tienen tienen que ver al robot. Déjenme ver si encuentro una imagen porque Obviamente, los que hay ahorita, los que están haciendo ahorita, pues no, no. Ni los muñecos de esos con los que la gente en Asia se casa, ni los inflables, nada de eso. Este es como una persona totalmente, pues un humano, o sea. Así, ah, tiene to todo como un humano. Es un humano, sí, nada más tú sabes que lo compraste. Creo, no recuerdo muy bien el capítulo, pero es, lo estoy buscando ya. A ver. Robot. No me acuerdo ni siquiera en qué acaba, porque en verdad cuando yo lo estaba viendo me puse, o sea, me emocioné de pensar de que y si eso existiera sería sería lo máximo. Ah, bueno. hasta mañana. Hasta mañana. Okay. Ay, no. Dice, dice Kip, este es un Androide Melissa y sale en Dragon Ball Z. <risa> no. Ay, ah, sí. bueno, con Androide, por ejemplo, el Androide, todos, todos están enamorados del Android 18. No, pero ay, eso sí es una cochinada, ¿eh, cochinos? ¿Por qué el Android 18? <risa> <risa> sí, pero lo, ustedes lo dicen de formas sucias, ¿ok? Y ¿no? ¿Oh? Sí, claro que sí. Todos tienen envidia de Krillin porque se quedó con Android 18. ¿Era 16 o 18? Con 18 era 18. 18, ¿no? Sí. Ok, miren, ya están viendo aquí la pantalla, ¿verdad? Ay, no. Bueno, son las imágenes de este lado. ¿Sí se ven? Sí se ven, sí se ven. Ok, las que están en fondo negro, que está como una chava sentada con un chavo pelirrojo. Ajá. Ese se supone que es el, el robot en Black Mirror, o sea, ella pierde a su novio, Ajá. su esposo no sé qué era. Y pues está esta compañía, empresa que te los pues, te lo devuelve. Entonces ahí está el tipo, y el tipo es como ya su única misión es pues estar con ella y hacerla feliz. Es lo único malo, lo que le termina estresando a ella, de que pues ya déjame en paz, sabes, porque pues él no tiene ningún otro motivo ni razón más que hacerla feliz y ya. Pero yo, Ajá. yo creo que es un excelente plan. O sea, no sé, yo pues mira, aquí hay como mujeres que están opinando como tú, como que sí les gusta la idea de un hombre así este, robot y yo no sé si esté conmigo los hombres, pero por muy <ríe> guapas que pudieran hacer las androides, mujeres no no sería lo mismo No, es que no es por lo guapo ni nada es el hecho de que para bueno, son muchas cosas Sí, o sea, pues sí, de que Sabes que no te va a fallar y que va a, a, a obedecer todo lo que le digas. Sí, bueno, esto debe ser una súper feo, pero o sea tiene muchos aspectos positivos, pienso yo. <risa> Dice, eh, quizás has tenido experiencias malas, malas, han tenido experiencias malas las chicas. Pues, sí, la verdad, las chicas sí han tenido muchas experiencias malas. Nosotros los hombres. Hemos sido, o somos bastante, bastante malos, bastante, sí, las hacemos sufrir mucho. Yo veo que sí. Quieren esclavos, no, no es porque el esclavismo, porque prácticamente, pues, si tú tienes que mantener a tu robot, tú te vas a ir a trabajar y todo, ni modo que lo, no es por esclavo. Es nada más como la relación emocional la conexión que tú quieres tener con alguien en vez de estarla fantaseando y esperando que alguien la tenga por ti y esta persona sí te va a adivinar lo que piensas si quieres o si lo vas a poder configurar como tú quieres y a una persona pues obviamente no, no le puedes hacer eso tienes que respetar su individualidad y todas estas cosas ah oh. <risa> <bueno>. oh. <risa> o sea si <risa> es que siendo como que eh, si te has topado con malos hombres no no, es que no tiene nada que ver con eso. O ¿Segura? sea, sí, simplemente se me hace más práctico el robot. O sea, aparte te ahorras la parte de conocer a alguien, ¿sabes? Sí, no sé, yo sigo, yo sigo a la antigüita, creo que yo soy más grande que tú. Yo, yo sí diría, lo voy a arriesgar por más que me dé flojera eh, conocer a alguien nuevo y estar intentando y demás, porque eso me ya da flojerísima este yo sí optaría por, por alguien natural, a un robot, pero las nuevas generaciones podrían bien optar por robots, eh o sea, yo sí creo que ya a estas alturas de la humanidad como que sí lo intentarían, de hecho, pues ahí están pues juegos que, eh, como Second Life, o algunos otros donde haces tu vida misma, ¿no? Yo, yo me acuerdo que en Jabo, ¿Tú jugaste alguna vez Javo? Eh, no. Bueno, Javo, pues es de ahí, ahí buscabas parejita en Jabo y, y tenías tu parejita virtual, ¿o cuántos no tuvimos novias virtuales o novios virtuales? ¿Tú tuviste algún novio virtual? No, tuviste novias virtuales, qué raro. Pues así que sí, conocí en internet y así, pues sí. ¿Cuántas novias virtuales tuviste? Eh... O sea, que nada más veías un hombre así en letras fuchsia y, y así, ¿o okay. qué? Pues sí, también decías que mandame una foto y eso, ¿no? Ah, sí, o sea, sí las conocías. Es de fotos, sí. O sea, por novios de internet. ¿Y cuál fue tu relación más larga virtual? Ah, pues yo creo que sí, con una chica duré como a lo mejor unos... Tres años. Sí, te lo juro que pensé que ibas a decir unos cinco meses, tres años. Pero, ¿sabes qué? Lo, lo malo es que esta chica estaba casada. Oh, eras el amante entonces. Pues es que eso lo que no, no me gustó y lo que... ¿Y te enteraste después de cuánto tiempo? Sí, como después, como, yo como un año después. ¿Y seguiste la relación entonces? Pues es que ya había un lazo de, de ¿cómo se llama? Emocional, lazo, fuerte. Exactamente. Emocional. Una conexión, ok. ¿Y cómo te lo dijo? Pues no lo recuerdo bien, pero pues era de que intentar de, te puedo llamar o, o, o, o vas a venir algún día, o etcétera. Fue como poco a poco, pues también uno le fue investigando, ¿no? Y, y sí, ella me escribía desde otro, desde otra cuenta donde nada más tenía fotos de ella, pero en, en otra cuenta tenía ya las fotos de su familia, o sea, tenía un hijo y tenía a su esposo. ¿De dónde era ella? De Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Uh -huh. ¿De qué estado, no sabes? Ah, uy. No me acuerdo, no sé si era California o era Texas, ¿eh? Y nunca pensaste en ir, o sea, de que sí voy a ir. Ah, no, porque yo estoy, yo no puedo entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Estoy baneado de Estados Unidos. Tengo récord en Estados Unidos. ¿Qué hiciste? Pues me brinqué de ilegal, entonces. Ay, ¿Ah, tengo... ¿en serio? Uh -huh. <risa> han puesto aquí, os la que rompe familia. <risa> o sea que el rompe hogares. <risa> ok, entonces tu relación más larga virtualmente duró tres años, mucho sí. más de lo que muchos aquí pudieran decir que han durado en sus relaciones reales. Yo tuve otra dos, dos de dos años, cual. yo creo más o menos. Dos años, o sea, ¿te gustaba ya eso? ¿Te gustaba pues ya es que yo trabajaba todo el tiempo, o sea. Trabajaba de lunes a domingo, no tenía día de descanso y, y si tuviera día de descanso lo trabajaba, fue cuando empecé a hacer YouTube así como por el 2007 o 2008, entonces no tenía vida, no tenía amigos, solamente trabajaba y no, me inter... no, no tenía tiempo más para conocer gente, entonces solamente por internet. Pero, ¿entrabas a salas de chat o era en algún juego o donde las... Ajá, pues, eh, fíjate que fue en Facebook, las estas dos relaciones, pero ya desde antes ya había conocido gente por internet, o sea, chicas por internet en, en Latin Chat. ¿Tú te acuerdas de Latin Chat? No. No. Latin Chat o en High Five o en eh, MySpace. Sabes, yo llegué hasta Facebook o sea facebook. estuve presente cuando ex, ex, nunca tuve hi-fi, nunca tuve nada de eso pero porque no me dejaban como tener nada de eso entonces hasta que pude usar como una computadora fue cuando empezó facebook y todavía recuerdo que alguien lo hizo por mí entonces así inició mi vida en el internet y jugaba yo era de las mis, mis interacciones con el internet eran, bueno, bajaba muchas cosas raras que no me dejaban ver en, uh, creo que se llamaba, uh, la de esta de música, pero que podías bajar videos también, Ares Ares, Ares, Ares. Ares, Ares, Ajá. Ahí bajaba videos de las cosas esas que les digo que, que, que buscaba antes. Y, y ya era lo más que hacía, pero nunca chateé con gente. Dice, Javo, jaja, me acuerdo que las junté a las tres. No es cierto, Banda, Javo. <risa> Entonces, ya empezaste hasta Facebook. Sí. Fíjate que en Facebook hay una opción que es Facebook parejas o algo así, ¿no? Y, y es como Tinder, o, o no sé si ya lo hayan quitado. Creo que sí. Creo que sí, existe. Sí, yo, yo le entré. ¿Entraste eh, a eso? Sí, sí. Este, puse perfil, o sea, no sé cómo era que te registrabas, pero sí, no, no me gustó, no me gustó. No, pero ¿por qué? Este, no sé, llegaban como personas que no, como que no me, no me gustaban. ¿Alguna vez tuviste Tinder? Eh, sí, tuve alguna vez Tinder y hasta pagué. ¿y pagaste? eras de los que pagaban? Pagué, eh, pero nunca, o sea, sí me llegaron mensajes... Contesté mensajes, pero como soy muy desconfiado, nunca concreté nada. ¿Nunca tuviste una cita de Tinder? No, nunca, nunca. Y lo, lo usé, eso, y el de Facebook, lo usé como quizá alrededor de cinco meses nada más. Yo este, no confío porque cuentan muchas historias bien feas de, de Tinder. Sí, no, hasta para un hombre es, es peligroso. Entonces, yo no, no sé ni por qué lo hice, la verdad estaba muy mal mentalmente, fue cuando estaba en mi decadencia y estaba muy, muy mal, yo no me sentía yo, y entonces, imagínate, hasta pagué en Tinder y demás. <risa> Pero no tiene nada de malo, o sea, es una forma en la que la gente... Pues, este, les, les facilita, se les facilita relacionarse con otras personas. Dice, Gaby, le... mira, dice Gami, es muy cierto, dice, Melisa se ríe porque para ella es fácil. Para no, ti ser fácil, es que... ser fácil, melissa No, la... ay, si fuera fácil para mí, yo tendría novio, pero yo tengo mucho tiempo soltera. A mí se me dificulta mucho como, les digo que me da ansiedad, o sea, no me gusta mucho estar como... Como... O sea, sí, claro, pero el problema eres tú, porque obviamente has de tener muchos. Pues sí, supongo que yo soy el problema, pero también eso es difícil, o sea, no, como, sí, no, no, no sé, o sea, no no se me da, vaya. Yo siempre pre prefiero estar como en soledad, como en mi casa, encerrada, y así, sin hacer nada, ir a mi trabajo, volver, y así. Salgo ¿Sí? cuando tengo que salir afuera, forzosamente. Yo también soy así, encerrado siempre todo el tiempo. Entonces, ¿estás de acuerdo que estas aplicaciones te facilitan como esa parte? O sea, no es que no es que haya mucho loco, es que nada más la gente ya batalla más en relacionarse. Es como el experimento de los ratones. ¿Lo has visto? Eh, como, a ver, ¿cuál de todos? Como que al principio todos los ratones estaban, este, les dieron un lugar súper bonito para vivir y comida y todo bien padre. Y se empezaron a reproducir todos en exceso y eran demasiados ratones al grado que se empezaron a violentar todos y todos se atacaban entre ellos, entonces un grupo de ratoncitos eh, solteros se fueron, o sea, se alejaron de la comunidad violenta y empezaron a hacer cosas diferentes y ya no les interesaba reproducirse ni nada, simplemente estaban solos pensando como, <ríe> bueno, no sé si pensando en ellos, ¿verdad? Pero... Bueno, se imaginé pensando en, en, de, en éxitos personales y demás cosas. Sí, pues como naturalmente sabían que para poder evolucionar y sobrevivir ante todo lo que estaba sucediendo en su comunidad, pues era estar solos y nada más hacían ejercicio, e iban por su comida y así, pero ya no buscaban como reproducirse. Simplemente, pues, se hicieron así. Y ya. O sea, creo que eh, pero, a lo que sí, voy... Pero fue exacto, exacto. <risa> que, eso. ¿Cuál, era, ¿Cuál era el punto? No recuerdo, no, sí me acuerdo. A lo que voy es que creo que en la actualidad mucha gente ya prefiere estar sola. O sea, que batallas más como salir a conocer personas y así, no nada más por la pandemia. Creo que todo viene desde tiempo atrás, que la gente este, ya no se relacionaba fácilmente, o no sé si lo estoy diciendo para justificarme, pero... Pienso que estas aplicaciones ayudan mucho a ese tipo de personas que, pues, no se les da tan fácil. Es todo. Ah, bueno. Sí, no, no se les da tan fácil. La verdad, <risa> a, a mí, este... No, no se me complica tampoco, pero me da mucha flojera. O cuando... sea, por ejemplo, ¿tú cómo conociste a Andrea? Eh, por, por Instagram. Es a lo que voy. Es más fácil como conocer a alguien ya, como de esa manera a ah, en un lugar. No. Ah, pues sí, solamente que es este, tienes que tener cuidado porque en las, en, en las redes sociales se ven de una forma y ya en vivo es otra cosa muy diferente. ¿Cómo? O sea, físicamente y también mentalmente, en la forma de actuar y demás y demás pero no crees que es mejor de alguna manera conocer una persona así o sea porque cuando conoces una persona como, um, como a través de una red social y así y empiezas a platicar con esa persona lo primero que te interesa no, no tiene que ser necesariamente lo físico sino que le prestas atención a otras partes digamos que eh, estás más receptivo a la parte emocional que es lo que debería de ser y creo que se perdió hace mucho cuando eh, las todas las interacciones como que eran en lugares o así como socialmente. ¿Sabes sea es que por redes sociales se puede interactuar mejor? Pienso que sí, es un, que sí ayuda mucho como tener este tipo de eh, aplicaciones. Digo, no, este, sí. <risa> bueno, hay muchos casos donde personas que se conocieron en Tinder o en Facebook se han casado ya hay muchos casos pero también hay muchos donde matan en las citas sí sí también no o que engañan y, y que es peligroso para las mujeres y, y <risa> también para los hombres porque les pueden poner ahí un cuatro y demás y aparte dónde dónde estás buscando no en, en qué parte imagínate en Tinder en Ecatepec pues está cabrón no <risa> <risa> okay. sí está pesado ahí pues no, no sé. Yo no sé ya, no sé ni por qué entramos en este tema. Todo, ah, ya me acordé, fue los robots. Fue por los robots. Sigo ah, pensando definitivamente que la mejor opción son los robe, robots, robots, robots. ¿Se diría robets en un lenguaje inclusivo? Rebetes. Rebetes. Ay, Ay, bueno. Y todo, todo esto era, íbamos Mira. a hablar del Valle Inquietante. No Brujita Gesemel dice que ella no tiene Amigos en la vida real. Amistades reales. No tengo en la vida real amistades reales. O sea que todas tienen sus las amistades en internet. Y ah, es que, sí. Es que esto pasaba con la, esta chica que duré como tres años, que ella no tenía eh, amistades en donde vivía. Solamente interactuaba por el teléfono porque trabajaba todo el día y yo también trabajaba todo el día. Entonces, pues no sé, tam, eh, pero ella tenía esposo e eh, hijo. <risa> ok sí sí sí y después hasta que yo lo pensé dije no pues es que ella nunca va a andar dejando al esposo y menos al hijo entonces pues yo no tengo que hacer y ya cuando yo encontré una novia aparte pues ya nos separamos pero oh, eso, eso estuvo muy raro también de qué? o sea que estuvieras en esa dinámica pues no porque estaba solo o sea, ¿preferías estar así que estar solo? Eh, no, porque no conocía desde un principio que tenía esposo y tenía hijo. Veo que se hizo una relación ahí sentimental, yo estaba bien y después de que ya conocí que tenía esposo y hijo, pues entonces ya fue como un poco irte a, eh, empezar a alejarme, porque eso ya no me gustó, obvio. Qué feo, entonces ya puedes decir que ya fuiste amante una vez en tu vida. Oh, no sé. Si, yo no fui, oh. ella, ella hizo lo malo, yo no hacía nada malo. No, pero tú eras el amante. Pero a mí me engañó. Pero después te enteraste y seguiste ahí. No se te está juzgando, o uh -huh. sea, quiero uh -huh. <risa> <risa> quiero aclarar que no te estamos juzgando, o sea, es, es entendible porque no sabías si y había una conexión emocional ahí y pues es difícil, digamos. Sí. Solo, <risa> Después ya tuve novia física, ya tuve novia así en la vida real porque yo reparaba celulares en, en, en un lugar. Yo reparaba, reparaba celulares y una vez ya me llegó una, una clienta que le reparaba su celular y se enamoró de mí y, y a mí me gustó y dije, bueno, va. Y fue tu primer... <ríe> Ay, perdón. <ríe> fue tu primera <ríe> relación real. No, no, no, no, no. no. Ya había tenido otras relaciones reales. Solamente tuve una etapa en donde como unos dos años estuve totalmente trabajando todos los días. Oye, no, pero a ver, entonces, ¿se puede decir que tú ya tuviste una relación con un robot? O sea, si nunca conociste a la chica con la que tuviste la relación virtual, era como si tuvieras una relación con una... ...inteligencia artificial, digamos... ...porque pues era es una que, computadora... Es, ...es parte de la fantasía... ...precisamente estas relaciones se hacen... ...ahí estás viendo el ejemplo en el chat... ...ahí andan diciendo que... ...te amo, que cómo estás, que ya llegué... ...que amor, que no sé qué... ...ahí en el chat están haciendo novios... ...y, y que me gustas mucho... ...que también, que estás bien guapa... ...y que te extrañé... ...o sea, en el chat se la pasan ahí... ...enamorándose... ...y es eso, es parte de... De no sentirse solos, de sentir una emoción, eh, porque todos necesitamos como alguien que nos acompañe. Cierto, pero entonces eso solamente dejen claro que la parte de los robots, pues, es, es, es, um, es una buena opción para todos. Dice Elena B, de mis novios virtuales no van a estar hablando. <risa> Oigan, pues chinelas, nos desviamos demasiado del tema, este, pues sí. pero yo bueno, soy, al final no del doctoras. día, yo si solo quieres. espero que deje de causar valle inquietante el tema con los robots, porque eventualmente va a ser una buena opción para los que no podamos socializar con facilidad, tengamos pues la oportunidad de casarnos y tener, a lo mejor no una familia, ¿verdad?, pero sí vivir con alguien que nos va a querer. Mira, yo creo que la gente prefiere romances por internet que robots, porque aquí me dice Sandra en, en YouNow que se puede tener varios. O sea, en la vida en la vida real, ¿te comprarías más de un robot, Melissa? No, la verdad no, con uno, uno, con uno, no, está, uno bien. está bien. Uh -huh, sí, uno. O sea, pero a lo mejor otro modelo de. <risa> no. No, le sería fiel al mío, sí. O sea, es que es como un humano, nada más, y no lo es. Pero, ¿Pero es... ¿no tendrías dos? No, no, no, yo con uno estoy bien. ¿Sí, con uno? Sí, dos, no, dos sí sería raro para que veas. Y si tuvieras una relación por internet, así como la que hemos estado platicando, ¿tendrías una o varias? Es que, ay, yo nunca tuve relaciones así por internet, eso como que me, es que me da mucha flojera, no soy de andar platicando mucho con Exacto. gente. Entonces creo que no podría durar mi relación tanto tiempo. Sí, yo en ese tiempo también, o sea, sí tenía el tiempo para estar platicando y, y buscando compañía en lo que trabajaba. Pero, por ejemplo, ahora no, no puedo escribir, no, no tengo tiempo para charlar con nadie, con nadie, con nadie. Este, Entonces, sí, ya a mí se me dificultaría muchísimo ahora tener una relación por internet o una relación incluso cercana. Si no está conmigo, se me es difícil la comunicación porque no hablo por teléfono y tardo mucho para contestar mensajes. Sí, eso, esa misma cosa se de cuenta. Por eso digo como que un robot estaría espectacular, porque, pues, de entrada no, no, no, sé si lo puedas mandar a trabajar, pero si no, pues ahí va a estar en tu casa todo el tiempo y no imagínate, te va a estar incomodando. Imagínate que en la mañana te vas y lo dejas sentadito así, sentadito en la sala y cuando regresas sigue estando ahí sentadito así. Sí, es que, es que ve, ve, Black Mirror, o sea, era algo así, o sea, él se quedaba así. ahí donde mismo. Si Voy a buscar de... ese capítulo. Ahorita antes de dormirme. Sí, lo es. Y cuando Va veas estar... el robot vas a decir sí, sí sí tendría uno. O Va sea, si te hace un... volar tu imaginación, que dices, es una excelente idea. Oye, pero hay otro capítulo de Black Mirror en donde eh, hay parejas que tienen, que les ponen un dispositivo y que los unen, los juntan y que no se revela cuánto tiempo van a estar juntos. Ah, sí, que eso, eso es como un Tinder muy moderno. Eso, ah, dale, exacto. eso sí se me hace muy raro. Este está muy raro y promiscuo porque las personas tienen demasiadas parejas muchas Exacto. Difer diferentes parejas hasta que puedan encontrar a la, a la que le toca te gustaría entrar en un juego así no porque te digo que se me hace demasiado promiscuo y es algo que no no va conmigo lo respeto igual todos los que les guste ese tipo de vida pero no sería como demasiado incómodo para mí Estar cambiando de, de parejas bastante, sí, ¿no? Sí, porque aparte es como, este en muy poco tiempo, bueno, eh, creo que sí recuerdo más o menos el capítulo, y es en muy poco tiempo. Sí, hay, hay diferentes tiempos, ahí les dieron unas dos semanas, algunos cinco años, y así les daban por diferentes diferentes lapsos. Sí, incluso algunos así que nomás un día y cosas de esas. Andal, exacto. Sí, no, no. ¿Tú entrarías en un juego de esos? Si estuviera soltero y con tiempo y Ay. urgido, seguro sí. Son muchas cosas. Pero ya con trabajo, ya obviamente con novia, ya eh, ocupado, pues no, pues para nada. No, pues bueno, um, ojalá las únicas cosas que se cumplan de Black Mirror sean los muñecos con los que te puedes casar. Es todo lo que voy a decir. Y duro con los voy a buscar ese episodio y lo voy a ver y ya lo platicamos después. Pues bueno, vamos a despedirnos, porque dice Melissa ¿deberías hacer el cosplay de número 18? Um, sí, lo he pensado, lo voy a hacer, solo para darte gusto, William. Lo voy a hacer. <risa> William, hoy no va a dormir. <risa> Muy bien, dice Ana Elena, la reina memera, abrazo para Sid Darka, también, Maru y Mía. Saludos, Sotlac, buenas noches, tu servidor Miguel Aceves de Voces Fantasmales. Un abrazo a Voces Fantasmales que nos está viendo en TikTok, gracias por estar en la transmisión. Y también a toda la gente que me acompañó en YouNow, Jacqueline Vázquez Am Terrible, a que se ha convertido en fan, bienvenido. A Sandra Chulada, gracias a todos los que me acompañaron esta noche. Y pues bueno, de Valle Inquietante a Relaciones Robóticas llegamos esta noche. Que va más o menos de lo mismo, oigan. O sea, es simplemente que llegue el robot que no te dé Valle Inquietante. Ese robot que no te haga sentir vaya Inquietante. Yo no, yo no, no, no, no, no pudiera con una mujer robot. Ni con una muñeca inflable menos, ¿no? Todos vean ese capítulo y después vengan y díganme, que se los aseguro ah, que les va a cambiar su percepción. Lo no voy a cómo... ver y lo voy a ver y lo platicamos en la siguiente. ¿Qué te parece? Excelente. Ah, pues puedas mañana, yo puedo mañana. Sí, sí. Eh, Entonces mañana nos vemos. Ok, muy bien. Entonces sí. vayan a verse ese capítulito de. ¿Cómo se llama? Black Mirror. Black Mirror, no sé cómo se llama el capítulo, pero eh, búsquenlo en Google, como que una relación robot-humano. Una relación de robot con. Con humano, un humano. Black Mirror y ahí es el chico pelirrojo. Muy bien, entonces lo buscamos y lo platicamos ya, ya viendo las eh, bondades que tendría tener un robot así, ya vemos si tiene razón Melisa o no. Pues ahí está, síganos en nuestras redes sociales, ¿cómo te encuentras Melisa? A mí así como estoy aquí con Melisa con Y H en YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, todo, tengo todo y estoy así, así, síganme por favor muy bien, pues entonces, así sigan a Melissa y a mí también en todas mis redes sociales dice, ¿es el capítulo donde está muerto él? sí, dice que sí muy bien eh, y pues me espero, en, en YouNow me voy a esperar para que Dax Salinas ah, ya me dice mi ruleta, ah, pues entonces ya está, listo, gracias gracias a César, que fue el único super chat de esta noche, con nueve pesotes de super etiqueta ni porque andamos revelando aquí que yo era el amante y todo, ni porque revelé que era el amante, dan superchats. Voy a borrar esta transmisión porque si no, nada más damos aquí este secretos y no dan superchats. Sí, la neta, sí, Oslak abrió demasiado su corazón, contó demasiado su vida para... no. Y vean la película de Spider-Man para que ya podamos pelearnos a gusto. Vale, pues los quiero mucho, descansen a todos, buenas noches, gracias, nos vemos mañana entonces, Melisa. Hasta mañana, chao. Bye. Gracias a Eliver Pérez por esos cinco dólares, Eliver, gracias mi hermano por apoyarnos. Que dice Wilber Reyes, que cómo te siguen, Melisa. Eh, así como Melisa, con doble S, E, Y, H, en Instagram, Twitter, TikTok. Facebook, en todo estoy así Ah, en YouTube tengo mi canal también En todo hay contenido todo el tiempo Y ahí me pueden contactar si me quieren No sé, decir algo Pasar algún tema, lo que sea Ahí los atiendo con mucho gusto Ya está, los queremos mucho Descansen, buenas noches Nos vemos mañana Ayúdenos con los super chats Gente, las compartidas Y gracias por acompañarnos Los queremos, hasta mañana Chao